Diego, si puedes poner el banner ahorita, por favor. Hola, muy buenos días a todas y todos. Este, muchas gracias por estar acompañándonos en esta octava experiencia del intercambio entre Chiapas y Guatemala relacionado con el tema de inclusión de altos valores de conservación en el, las actividades de aprovechamiento forestal, en el manejo forestal. Este, aprovecho para darles las gracias a nuestros... Eh, colaboradores y también a las instituciones que nos han venido apoyando, en especial al este Departamento de Pesca y de Vida Silvestre de los Estados Unidos, que es quien este, eh, pues ha venido financiando parte o este, este intercambio de experiencias y bueno, también agradecerle a las organizaciones de Defensores de la Naturaleza, a mocap de Guatemala y de Honduras este, para ayudarnos en la organización de este evento eh, y bueno, les agradecemos a todas y a todas las personas que también nos siguen a través de las páginas de Facebook Live, tanto de PRONATURA como de Defensores y de MOCAP y bueno, este, vamos a iniciar esta, esta octava sesión del intercambio. En esta ocasión tenemos a tres compañeros que son asesores técnicos de la comunidad de San Juan Evangelista Nalco, que se ubica en el estado de Oaxaca, en la Sierra de Juárez. Eh, cada uno de ellos tiene una trayectoria eh, pues sobresaliente, ¿verdad?, tanto en el acompañamiento de esta comunidad, pero también en su este, carrera profesional. Eh, los tres han venido trabajando bastante con la inclusión de estos criterios para la conservación de la biodiversidad en el tema de aprovechamiento forestal y bueno es para iniciar le queremos eh, dar eh, la bienvenida al maestro eh, Fermín eh, Sosa quien él es este eh, actualmente tengo entendido que es eh, presidente de bienes comunales de la de, de San Juan Evangelista Nalco y bueno por disposición de tiempo él va a iniciar en el or, en el orden de de las presentaciones. Fermina ha estado acompañando dentro, dentro de tantas otras actividades a la comunidad, se, es, este, se especializa en el tema de ordenamiento territorial y en este caso nos va a compartir tanto las experiencias más de gobernanza y de organización comunitaria y todo lo que gira en torno a eh, la relación entre la comunidad y el aprovechamiento forestal. Entonces, este pues le damos la bienvenida al maestro Fermín Sosa, muchísimas gracias Fermín por apoyarnos en este evento, y pues es todo tuyo el tiempo, eh, tienes media hora para la, compartirnos tu presentación, van a venir 15 minutos este, abiertos para preguntas, este, igual y siéntete libre, digo vamos a ir este, comentándoles más o menos a cada uno de los expositores el tiempo que nos va restando de las presentaciones, pero... Igual que no te sientas presionado porque sabemos que mucho de lo que nos van a compartir pues es, es muy importante y lo apreciamos y va a ser muy ilustrativo para la gente que está en Guatemala, Honduras y los compañeros de la Alianza. Así que adelante Fermín, por favor. Creo que tienes apagado tu micrófono. Ahí está. Bueno, ya. Yeah. Sí, bueno, pues buenos días a todos. Primero, pues, agradecerle la invitación a ProNatura, a Defensores de la Naturaleza, a Guillermo, a Diego, por esta invitación de participar en, en este evento. Eh, pues vamos a platicar de manera general y brevemente de lo que implica la, la cuestión comunitaria en torno al tema forestal, en torno a, a este término que pues, hoy creo que se escucha más, no sé si es una moda o parte en que realmente necesitamos de un nuevo modelo para la toma de decisiones ¿no? desde lo local. Y, y hoy escuchamos mucho el término gobernanza. Entonces, parte de eso es lo que voy a platicar. Respecto a qué es lo que ha, ha venido haciendo la comunidad de San Juan Evangelista Nalco Como ya lo dijo Guillermo, se ubica en la Sierra Norte de Oaxaca. Eh, a escasos 80, 80, 90 kilómetros de, de la ciudad de Oaxaca. Actualmente, eh, pues me, me dieron, ahora sí que el, el servicio o el cargo, como se le lo conoce localmente, de presidente de comisario de bienes comunales. De hecho, yo no, yo no radico, no vivo en la comunidad, sin embargo, hoy por el servicio, pues prácticamente estamos aquí de tiempo completo durante un año y medio. Son parte de las de los sistemas normativos de la comunidad, de los usos y costumbres, como también se les conoce, y que pues al formar parte de una comunidad, pues tiene uno que asumir también esas, esas obligaciones ¿no? de, del servicio a la comunidad. Entonces, independientemente de, de que hoy llevo a cabo esta función, pues desde algunos años atrás hemos venido colaborando contribuyendo con algunas acciones en torno a, a este tema, con la comunidad, lo que es este, la gestión del territorio, digamos, de, lo, de los recursos de los recursos forestales, aunque no directamente en cuestiones que tengan que ver con aprovechamiento forestal, pero sí en otras acciones o actividades que complementan, que complementan el, este, esta, estas, estas tareas, ¿no? Que al final, pues, se trata de algo sistémico, algo integral. Entonces, para a contextualizar un poco y, y ubicarnos a qué nos referimos o al territorio donde nos ubicamos, este, como ya le dije, pues es, como ya lo comenté, es eh, la comunidad de San Juan Evangelista Analco, se ubica en la, en la Sierra Norte, de hecho se considera como una de las comunidades más antiguas de, de la región, este, data desde antes de 1400. Cuando posteriormente llegan los, los mexicas, también hay, eh, si sabemos, hay, o según la historia, pues hubo también invasión, en este caso mexica en la Sierra Norte. Por tal motivo, muchos, muchas de las comunidades y mucho de nuestro lenguaje, pues también es, está relacionado al náhuatl. En este caso, analco significa eh, al otro lado del agua, es en náhuatl, su su nombre en el zapoteco original, digamos, o en el zapoteco antiguo, es Latsidú, la Latsidú ahora se le conoce, y este, está ubicado a 2.120 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente en la, la zona urbana, que, o el pueblo, pues que está en la zona intermedia de, del territorio, aunque hay un gradiente que va desde los 1.200, que es en Río Grande, como lo conocemos, hasta los, hasta los 1.200, hasta los 2.980 metros sobre el nivel del mar, casi a los 3.000 metros. Entonces, en, un, en una distancia, digamos, en línea recta de 7 kilómetros aproximadamente, poquito más, poquito menos, este, hay un gradiente de, pues de esa, con esa diferencia, no de 1.200 a, a, a 2.980 metros sobre el nivel del mar. Eh, la superficie total es de 1.630 hectáreas, eh, es algo que se ratificó posteriormente con el PROCEDE, alrededor de mil, mil en 2003 se ratificó esta, esta superficie. Anteriormente se venía manejando una superficie que según se establece en la resolución presidencial, que es 2,111 hectáreas. Pero bueno, esto es una cuestión de, de precisión de las medidas nada más. Pero ese es, eh, en términos generales, las características de la comunidad. La siguiente, por favor. Los aspectos sociales, la población, en realidad somos una comunidad pequeña, podemos decir, aunque somos municipio, es, es alrededor de, tiene una población de alrededor de 406 habitantes, según el censo local de 2015, pero hay, anda por ahí, de hecho no, no, no ha variado la, la población, se ha mantenido estable, digamos, en los últimos 20 años a partir de... De inicios de los 2000, de hecho, se, como que se empezó a controlar un poco la emigración, cosa que afectó mucho, este fenómeno de la emigración que afectó mucho a la comunidad, principalmente en la década de los 80 y los 90. Mucha gente emigró hacia Estados Unidos, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Oaxaca, y a partir de 2000 para acá, digamos, se ha estabilizado un poco. Eh, con, eh, ha sido, pues como factores, se han combinado una, una serie de factores, más bien, tanto políticos globales como locales, ¿no? Y entre de los locales, este, pues ha sido este, parte de lo que vamos a platicar ahorita, de lo que es, o de lo que se va a platicar en este evento, ¿no? De lo que es eh, los proyectos comunitarios, entre ellos eh, el, programa, el programa de aprovechamiento forestal. Eh, somos del grupo étnico zapoteco. La organización está regida por la asamblea y los cargos son a través del sistema normativos internos, lo que se le conoce también como, como usos y costumbres lo que regula, organiza e integra la vida comunitaria. La, la tierra toda es comunal, no hay ninguna superficie ni un área que corresponde a propiedad privada. Eh, como medios de vida, los principales es agricultura, ganadería, comercio, remesas por la cuestión de la emigración, construcción como un efecto también de la misma emigración, silvicultura, que es algo de lo más reciente, estamos hablando de los últimos ocho o nueve años. La silvicultura, al igual que el turismo, ¿no? son, son dos, dos actividades de las más recientes, creo, y que hoy forman parte de los medios de vida de la comunidad. La siguiente: aspectos físico-ambientales. físicoambientales. Como ya lo comentaba, la orografía debido al gradiente altitudinal que va desde los 1.200 hasta los 2.980 metros, pues ahí se, da, se dan las condiciones para que exista bosque de pino encino, bosque mesófilo de montaña. Hay, hay una zona intermedia, una zona de transición, este, un poco más abajo, entre los 2.100, 2.200 metros sobre el nivel del mar, eh, donde predomina el bosque de encino o bosque de pino encino también. Y hacia la parte baja, este, más hacia el río grande como le conocemos, entre los 1500, quizás 1600 a los 1200, este, más o menos, ahí existe lo que es la selva baja caducifolia. La siguiente. Eh, la hidrología forma parte de la cuenca hidrológica del Papaloapa los escurrimientos del territorio comunal fluyen hacia el al río grande esto es una imagen del, del río grande que está en la parte baja donde existe el ecosistema de, de selva baja caducifolia gobernanza bueno, ya, ya metiéndose un poco a esto a este término de gobernanza vemos un poquito cargado de letra esta, esta lámina pero no, no nos vamos a eh, detener tanto en ello eh, nada más para hacer de manera general eh, las definiciones que da en este caso el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Banco Mundial y FAO, que son, digamos, las, los organismos internacionales que, que hacen énfasis en este, en este término y pues este, generalmente se refieren a lo que es eh, una, una participación de la comunidad para, o de la población, de la sociedad para la gestión de los conflictos, de los problemas. ¿No? Eh, se, se dice que, pues, que hoy en la actualidad que estamos viviendo ante los problemas y los retos que enfrentamos como sociedad pues prácticamente es difícil que, el solo, que solo el gobierno pueda hacer gestión o dar solución a, a estas problemáticas entonces se considera como eh, importante la participación de, de la sociedad que se involucre la, la, la sociedad para buscar mejores soluciones a estas problemáticas y hablamos problemática de problemáticas de de todo tipo, ambientales, sociales, culturales, políticos, económicos. ¿no? Eh, pero eh, enfocándose un poquito ya al tema, al tema forestal, al tema de las comunidades, Leticia Merino y Ana Eugenia Martínez, de 2014, definen a la gobernanza de los ejidos y las comedias forestales como el proceso de construcción de acuerdos que sostienen las decisiones y acciones colectivas sobre el uso de los bienes comunes, incluyendo la formulación de las reglas para la gestión de los espacios colectivos de organización comunitaria. Un sistema de gobernanza incluye participación y el acuerdo de los actores afectados por las decisiones y las reglas, así como la legitimidad y la validez de las mismas, que surgen en gran medida de la propia participación. En este caso, hacen ellas una descripción de cómo se lleva a cabo la gobernanza en las comunidades. Con estas palabras, prácticamente nos, está diciendo, nos están diciendo que las decisiones, en este caso en las comunidades, como es Analco, se toman a nivel asamblea, a nivel comunitario, no siendo la asamblea la máxima, la máxima autoridad para, para tomar las decisiones. La, la siguiente, por favor. Aquí también menciona que se refiere a una serie de arreglos formales e informales que determinan el modo en que se toman las decisiones. Sí, este, muchas son formales, muchas son informales. ¿A qué nos referimos cuando son formales? Cuando están sustentadas, digamos, de alguna manera en en ciertos procedimientos, aunque sean internos o, o bien respaldados, en este caso por instancias o, o instituciones externas a la comunidad, basadas en la ley, por ejemplo, en algún, algún, algunas leyes, y, las, y aquellas informales, digamos, pues quizás va más hacia lo que es los, son los usos y costumbres, hacia la, los sistemas normativos internos, que la comunidad pues va decidiendo o va tomando decisiones de acuerdo a cómo se vayan dando las, las situaciones ¿no? sobre la marcha, este, siempre, siempre, pero eso sí, siempre analizados, siempre respaldados por, por la comunidad, en este caso por la asamblea, ¿no? aunque no necesariamente estén basadas en, en un reglamento, en, en reglas escritas, sino que en normas este, o en costumbres de, de ellas mismas. ¿no? Entonces, por eso es que aquí hace referencia a eso, a, a los arreglos formales e informales, eh, aquí también Ostrom, Ostrom 2011 dice: las comunidades son sujetos potencial, son sujetos potencialmente capaces de ponerse de acuerdo para construir acuerdos y definir reglas para el uso de recursos comunes y asumirlas con la intención de hacer viable el uso sostenido y la permanencia de ellos en, eh, a largo plazo. O sea, independientemente de que muchas de, de, de, de los arreglos que se hacen en el interior de la comunidad que podemos decirlas como, como informales, que podía ser visto así, aunque para la misma comunidad no, no, no es visto de esa manera, este, se ha demostrado de que esa forma de organización o esa forma de tomar decisiones pues eh, hace viable ¿no? el uso sostenido y la permanencia de, de, de esos acuerdos que, que, que se toman a nivel mundial, y que de alguna u otra manera tienen impacto en ¿no? el territorio. La siguiente, por favor. Eh, aquí eh, brevemente nada más para dif una diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, porque pues de alguna manera gobernanza y, y lo relacionamos a gobierno, lo relacionamos a, goberna a, a gobernabilidad, pero pues vamos a, en, en sí en qué en qué consiste, ¿no? La siguiente, por favor. Nos vamos al, al esquema para... En este caso, gobernabilidad es algo más vertical. Busca resultados, elementos tangibles en el menor tiempo posible, por lo que es de gran importancia la eficiencia del tiempo. Eso es la gobernabilidad. La gobernanza, pues la representamos abajo con la flecha verde, que es totalmente horizontal, transversal, y busca la construcción de acuerdos, por lo que la eficiencia de, del tiempo es de menor importancia. Lo que importa es la sostenibilidad de esos acuerdos en el tiempo. Eh, eh, otra diferencia, digamos, en este caso de gobernabilidad, dice el gobierno pasa de ser regulador. En este caso, nosotros como representantes o, o las mismas autoridades municipales la, a, las mismas autoridades administrativas que se rigen también por, por sistemas normativos internos en la comunidad, pues en sí e, está regulada por la asamblea. ¿no? O sea, no, no, aquí no se toman decisiones totalmente verticales, este, es, es la asamblea la que, la, que, la que determina al final. Entonces, esa, eso lo considero importante para, para entender esa diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, hay ciertas otras diferencias, obviamente, como todo, ventajas, desventajas. Definitivamente, si buscamos resultados, pues es la gobernabilidad, pero si buscamos acuerdos es gobernanza. ¿Qué nos conviene más en el aspecto de si buscamos, si el fin es la sostenibilidad? Pues seguramente acuerdos, ¿no? Porque los resultados o, o obtener o querer tener resultados a corto plazo sin que estén sustentados o sin que estén... Este, suficientemente anclados en la sociedad, va a ser un poco complicado a que realmente se mantengan en el tiempo, se sostengan en el tiempo, ¿no? Algo que sí puede pasar con la gobernanza, aunque el mayor tiempo o aunque invertamos un mucho mayor tiempo en la construcción de acuerdos, en la, la búsqueda de, de acuerdos. Entonces, lo que implica la gobernanza... Pues primero es participación, o sea, si no tenemos participación de la comunidad, de la sociedad, pues va a ser difícil a que, a que haya gobernanza. Pero la participación, pues obviamente implica otras cosas, ¿no? Implica lidiar con diversidad y complejidad donde los comuneros, en este caso de la comunidad, y habitantes tratan de, de entenderse ante una diversidad de formas de ver el mundo, de entender las cosas, de opiniones, de puntos de vista, de necesidades. Pues obviamente es, es algo complejo también. Pero si se logra eso de poder lidiar, de que haya participación y, y que podamos lidiar con, con, ese, con esa cuestión de, la, de, los múlti, de las múltiples ideas, las múltiples formas de pensar, seguramente estaríamos obteniendo colaboración. Y como dice, la colaboración no se logra por decreto, se logra cuando la comunidad logra converger en temas de interés común y pasa de ser espectador a protagonista. Y si logramos eso, entonces tendríamos una responsabilidad compartida en el, el tema o en el problema que queramos gestionar, sea territorio, sea recursos naturales, sea, sean recursos forestales. Si, si logramos la participación, logramos darle una buena gestión a, la, a, esa, a esa diversidad de, de opiniones, de formas de pensar, si logramos de que haya cooperación entre, entre todas las todos los, los participantes, entre la sociedad, entre la comunidad, pues vamos a tener una responsabilidad compartida. Y entonces aquí, pues a manera de pregunta, yo lo planteo aquí, a todo esto, la comunalidad, que es una forma local de entender la organización comunitaria en Oaxaca, ¿tendrá algo de ver con la gobernanza? ¿O la gobernanza tendrá algo que ver con la comunalidad? Y este término de comunalidad, pues es un término más, Este, un término de hecho que fue definido así por, por, por en este caso dos, dos personajes de la región un zapoteco y un mije y son los que han trabajado en este tema ¿no? de investigación y de, de entender o de, de, de dar el, el, el definir este concepto de la vida de las comunidades ¿no? ellos lo han llamado como comunalidad este y aquí pongo dos frases de, de, de estos dos personajes, uno de Jaime Luna, originario de la comunidad de Guelatao, que dice: Somos comunalidad, lo opuesto a individualidad, somos territorio, somos territorio comunal, no propiedad privada, somos competencia, no competencia, somos teísmo, no monoteísmo, no negocio también se nos oprima, somos interdependientes. Y la, la que da Floriberto Díaz, de origen mijen de Tlahuitoltepec, dice, la comunalidad expresa principios y verdades universales en lo que respecta a la sociedad indígena, la que habrá de entenderse de entrada, no como algo opuesto, sino diferente a la sociedad occidental. Para entender cada uno de sus elementos hay que tener en cuenta ciertas nociones, lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la integralidad. Entonces, eh, la comunalidad, eh, sin duda, es algo más extenso, mucho más extenso, que no solamente se enfoca a la gestión de conflictos, a la toma de decisiones, cosa que sí, eh, quizás eh, gobernanza se, se inclina un poco más hacia allá, pero el término comunalidad es mucho más amplio, tiene que ver con la, con la vida, con la vida cotidiana de, de las personas, de las comunidades, eh, no solamente en, en el aspecto político, ¿no? Como como lo remarca la gobernanza, sino que en muchos otros, muchos otros aspectos cotidianos de la vida de la comunidad, la, la cooperación, la, la ayuda mutua, la, este, la compartencia, como, como, como se menciona ahí, las tradiciones, las costumbres, las fiestas, el territorio, ¿no? los ritos, etcétera, pues todo eso es comunalidad, entonces es, es mucho más extensa. Entonces, de acuerdo a las definiciones que nos dan de gobernanza, yo diría que la gobernanza es parte únicamente de, una parte únicamente de lo que implica la vida, de la vida comunitaria o la, o la comunalidad. Eh, los elementos que definen a la comunalidad, dice, la tierra como madre y como territorio, el consenso en asamblea para la toma de decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo como un acto de recreación, los ritos y ceremonias como expresión de, del don comunal. La siguiente, por favor. ¿Qué, ¿Qué acciones se han realizado en Analco para promover la gobernanza comunitaria? Pues eh, Analco tiene una historia, digamos, un poco más reciente en torno a la gestión del territorio, a la gestión de los recursos naturales ya en este, en, en, de esta manera en que se está llevando a cabo a partir de, de ciertos ejercicios de planeación, de, de diagnósticos y de planeaciones que se hicieron entonces, este, inició este proceso analco. Entonces, tiene escasos 15 años, 15, 16 años en que inició este proceso. Ha sido un camino, pues, un tanto también eh, poco difícil, no ha sido fácil, pero sin duda ha sido un camino que ha dejado a la comunidad muchos aprendizajes y eh, que ha ido posicionando a la comunidad a nivel regional en este quehacer que ha venido haciendo en torno a los recursos forestales. Eh, la siguiente, por favor. Eh, a manera de, de una, un breve repaso, cómo inicia este proceso. En 2005 se lleva a cabo el primer ejercicio de ordenamiento territorial comunitario. Para ese tiempo, ANALCO pues prácticamente estaba en ceros. O sea, no conocía, no tenía mucha idea lo que es, lo que es silvicultura, silvicultura comunitaria. En la región era prácticamente o quizás era la única comunidad en que no había intervenido sus bosques hasta 2005, porque ni siquiera en la época de las concesiones forestales, en la década de los 70, los 80, 60, 70, cuando estuvieron concesionados los bosques, eh, los bosques de analco pues, no estuvieron concesionados. Quizás por la poca superficie que tiene, pues no, no o por algunas otras razones, no, no se intervino el, el bosque de analco. Eh, muchas de las muchas de las personas de los comuneros ya hoy algunos ya no están ya o ya son de avanzada edad trabajaron ese tiempo en el en, en el monte como se le conoce localmente pero pues en territorio de otras comunidades no sabía manejar eh, herramientas como son los ganchos como son las motosierras los derribos de árboles etcétera pero no lo habían hecho en territorio de analco y en aspectos de organización para para para el aprovechamiento forestal a nivel comunitario, pues tampoco, mucho menos, no se, no se tenía experiencia en ese, en ese aspecto. Entonces, tocar el tema de, de aprovechamiento forestal inmediatamente la comunidad o la asamblea reaccionaba como que pues, era algo, algo malo, algo negativo, ¿no? Se tenía inmediatamente la, la idea de que lo que se iba a hacer era, era extraer, era talar el monte como lo habían hecho en, las, en la época de las concesiones. Entonces, casi, casi era prohibido mencionar eh, aprovechamiento del monte en, una, en la comunidad, en la asamblea, ¿no? O sea, no, no había ni, ni, ni, ni la mínima posibilidad de, de tocar el tema o de analizar el tema. Prácticamente la comunidad cerraba, decía, ese tema no se toca, no, no tiene caso mencionarlo, ¿no? Porque el monte no se toca. Entonces, hubo algunos intentos en la década de los 90 eh, llevado, eh, eh, se llevó a cabo un estudio ya aprobado por la Semarnat pero sin duda tampoco fue socializado con la comunidad, por lo tanto en el momento en que se llega a la asamblea para autorizar el inicio del programa de, de manejo, pues se rechaza ¿no? por la comunidad tampoco estaba muy, muy informada respecto al estudio los objetivos, etcétera ¿no? entonces el el, este ejercicio de ordenamiento territorial comunitario en 2005, pues, sirvió para, para llevar a cabo un diagnóstico, un análisis participativo de la comunidad respecto a sus recursos forestales, a los recursos del territorio. Este, básicamente, la siguiente, por favor. Básicamente, es, es, fue, fue lo, que, lo, que, lo que se obtuvo. No, no se obtuvo más. O sea, se, se pudo conocer a grandes rasgos el, el territorio los recursos, las, las problemáticas y las potencialidades del territorio. Problemáticas, el, en este caso, el estado de salud del bosque, eh, en qué las etapas de, de maduración del bosque, este, las, las áreas erosionadas y, y, y otros aspectos que tienen que ver con cuestiones productivas, incluso agrícolas y eso, ¿no? Pero pero sé no, no sé no en este caso tampoco se esperaba más de ese primer ejercicio porque pues, la comunidad pues prácticamente como, de, como lo vuelvo a repetir desconocía del tema a raíz de eso de lo, lo que, del ejercicio de ordenamiento territorial en 2005 en 2009 y, y 2010 se, se lleva a cabo una actualización del estatuto comunal ya la comunidad empieza a, a, a meterse un poquito al tema, eh, como resultado, digamos, del, del primer ejercicio de ordenamiento territorial, uno de los principales problemas que se identificaron fueron áreas erosionadas y zonas plagadas o, o bosque plagado, ¿no? Algunos, algunos sitios plagados por descortezador de pino. Entonces, este, cuando la comunidad ve lo que está pasando con su bosque, eh, también algunas situaciones algunos problemas que ellos mismos que la misma comunidad no estaba atendiendo y que ellos mismos o nosotros mismos estábamos causando porque pues el bosque de alguna manera siempre uf, eh, se aprovechaba de manera local para madera para uso doméstico por ejemplo no iban comuneros solicitaba madera se lo autorizaba el pino este y hasta ahí quedaba y y el, el ejercicio de ordenamiento territorial, el meterse al bosque y analizar esa problemática también eh, nos fuimos dando cuenta que, que el aprovechamiento que se estaba haciendo, aunque fuera para uso doméstico, no se estaba haciendo de manera adecuada. No se daba un tratamiento adecuado a los residuos, por ejemplo, que quedaban del pino aprovechado. A veces tampoco se daba una correcta gestión. Eso eh, metió a la comunidad en, un, en una especie de análisis de reflexión para ver qué estaba haciendo con su bosque. Entonces empezaron a hacer ya algunas intervenciones para saneamiento forestal en 2007, 2008, 2009. Este, aunque en 2009, por ejemplo, que se llevó a cabo una intervención para saneamiento forestal con una superficie, pues no grande, pero para la comunidad era mucho quizás alrededor de una hectárea o poquito menos, pero pues ya era un impacto para la comunidad el, el derribo de árboles en una superficie de, de ese tamaño, porque era una comunidad que no estaba acostumbrada a ver ese tipo de, de, de actividades, ¿no? Entonces fue cuestionada, incluso generó polémica, generó fricciones en la comunidad, pero eso mismo hizo que, a que se atendiera rápido el problema, reforestando dando un manejo, una correcta gestión al lugar, y ayudando a que el bosque se regenerara lo más pronto posible. Pero bueno, ya para llegamos en 2009, 2010, se hace necesario la actualización del Estatuto Comunal. Aquí, como se acostumbra, eh, en otras comunidades, por ejemplo, que se integra un grupo de 20, 30 comuneros este, con quienes se entiende el asesor técnico para ir planteando, formulando el Estatuto Comunal y al último se llega a la Asamblea para su validación. En este caso, la comunidad dijo, si se trata del estatuto comunal que nos beneficia, nos afecta a todos, pues no lo tienen que hacer 20 ni 30, lo tenemos que hacer todos. ¿no? Y ese fue el acuerdo de la asamblea y los 120, 115, 120 comuneros dijeron, vamos todos a analizar el estatuto comunal y a proponer cómo, que, cómo creemos ese instrumento. Entonces, imagínense trabajar con 120 cabezas o 120 formas de pensar, para ir formulando un estatuto comunal, pues definitivamente no fue una tarea fácil. Eh, fue un ejercicio que se llevó más de un año, en ocasiones eran reuniones o asambleas, como se le conoce aquí, para ese tipo de, de, de, de temas, pues eh, a veces eran cada domingo o cada 15 días, y donde también venían los migrantes, la gente, los representantes de comuneros que estaban en, Estados, en México, en Oaxaca, y también venían para meterse al tema, ¿no? A la actualización del Estatuto Comunal. Fue, pues, una actividad que se prolongó, pero por decisión de la comunidad, en algunos momentos, en el, en el, eh, eh, en el intermedio, cuando decía, pues, es que nos está llevando mucho tiempo y nos está costando mucho ponernos de acuerdo porque somos muchos, y aún así la, la, la asamblea desistió, dijo, pues, que nos lleve más tiempo, pero, pues, ya iniciamos y, y tenemos que terminarlo todos, ¿no? Eh, a eso me refiero cuando hablamos de gobernanza, que pues, este, definitivamente la transversalidad, la, horizontal, la horizontalidad, este, en esta gestión de este tipo de, de, de situaciones, pues, eh, lleva tiempo, ¿no? Y, pero como la como misma, como ya lo manifestó, o sea, no importa que nos lleve un año, dos años, pero si ya no iniciamos todos, pues, vamos todos y hasta terminarlo, ¿no? Cosa que en la gobernabilidad definitivamente eso no le conviene, dice estoy buscando un resultado que lo pueda obtener en un mes o en dos meses y este asunto me va a llevar más de un año, pues no. Pero bueno, creo que definitivamente tiene esa, esa, esa ventaja también que, que la gobernanza, aunque lleve más tiempo, no busca los resultados, sino que busca los acuerdos, la construcción de acuerdos, ¿no? Y en la medida que se vayan construyendo esos acuerdos, aunque no lleve mucho tiempo, tienen más garantía de que realmente sean sostenibles o que permanezcan en el tiempo. La siguiente, por favor. Eh, 2011 se lleva a cabo un ejercicio participativo para la recuperación y conservación del conocimiento etnográfico del territorio comunal. Parte importante es el territorio definitivamente y este conocimiento que pues tienen o que han tenido o que fueron obteniendo o construyendo las, los, los antepasados, los habitantes eh, que, pues, de, de antes, entonces... Ese conocimiento también, pues, de alguna manera se ha, se ha ido perdiendo. Y, y es algo principal o algo importante rescatar, sobre todo, el conocimiento etnogeográfico, como le llamamos aquí, eh, porque está vinculado a, a cuestiones naturales o a sucesos o a otro tipo de, de, de, de eventos no que, que han ocurrido en, en algún lugar, en algún sitio, y de ahí se deriva el nombre zapoteco de cada paraje. Entonces, sí, se hizo esa tarea, involucrando también a, a personas de mayor edad de la comunidad, haciendo recorridos de campo. Y al último, la siguiente, por favor. Y se obtuvo en este caso un, un mapa y un concentrado con todos los parajes y los nombres en zapoteco de la comunidad. Son alrededor de 170 nombres de Zapoteco. Posteriormente nos dimos cuenta que se nos escaparon algunos. Este, si vemos, no alcanzamos a ver en la imagen quizás, pero cada, cada punto hay cada número de color amarillo es un paraje con su respectivo nombre Zapoteco. Se hizo el ejercicio también de, de, de interpretar su significado, ¿no? El significado ideológico al final, porque no es una traducción literal, sino que es un, un significado ideológico de de lo, que es el, de, de lo que significa este nombre. Eso para nosotros creo que es algo importante porque tiene que ver algo con la identidad y con el sentido de pertenencia de, de las personas, de los habitantes del territorio. ¿no? En la medida de que haya identidad, haya sentido de pertenencia, pues vamos a ser, creo que personas, comuneros, ciudadanos, habitantes más conscientes respecto a la gestión, al cuidado, al manejo responsable de ese territorio. Si no tenemos... Eh, si no lo conocemos, si no sabemos, si no conocemos qué queremos cuidar o qué queremos gestionar correctamente, pues muy difícil a que, lo haga, a que así lo hagamos, ¿no? porque no, no lo conocemos. Primero que hay que conocer qué es lo que tenemos para poderlo valorar, para sentirse parte de él y posteriormente yo creo por añadidura, como se dice, pues vendrán seres o vendrán ciudadanos, vendrán comuneros, vendrán habitantes conscientes y que sean responsables con, con su territorio. ¿no? Entonces, parte de estas cuestiones intangibles, digamos, que también debemos considerar en la, en la gestión de, de los territorios. En 2012 se llevó a cabo el estudio para el programa de manejo forestal, ya a estas alturas, digamos, de 2005. En 2005, Analco prácticamente dijo, el bosque no se toca, sin embargo, el ejercicio de la herramienta territorial, dice, tienes bosque plagado, Lo, se, se, se sensibiliza un poquito la, la, la, la comunidad inicia haciendo algunas actividades de saneamiento del bosque, 2007, 2008, 2009, eh, 2009, 2010, se asientan, se, se, se, más bien se, se, se establecen algunas cuestiones en el Estatuto Comunal respecto al aprovechamiento forestal, a, a los recursos forestales más que nada, entonces por ahí digamos como que se van este, quitando estos candaditos con la comunidad, se va sensibilizando a la comunidad y ya llegamos en 2016 cuando pues ya este, se lleva a cabo el, el estudio para el programa de manejo forestal y la asamblea la autoriza sin ningún problema y empieza la primera anualidad en 2013. La siguiente, por favor. Este programa de manejo forestal está para 2022. Prácticamente hoy estamos en la novena anualidad. Nos queda eh, terminar la novena y la décima para iniciar en todo caso la, eh, la, el segundo programa de manejo. En 2014 se llevó a cabo un proceso participativo para el fortalecimiento de la empresa comunitaria de ecoturismo, proceso, proceso de constitución legal. Es una empresa comunitaria que depende del Comisario de Bienes Comunales, que empieza a surgir por ahí de 2006-2007, también posterior al, al, al primer ejercicio de ordenamiento territorial. Este, es una de las potencialidades, digamos, que se identifican en, en ese ejercicio de ordenamiento territorial y entonces la comunidad empieza a hacer esos, esos trabajos, ¿no? 2006, 2007, este, 2007 se empieza a construir un comedor, ya posteriormente, 2011, 2012, 2013, 2014, se empiezan a construir cabañas y 2014 se, se constituye la empresa de manera, con, mediante el acta constitutiva. Eh, tiene un logo, es una empresa comunitaria que pues prácticamente ya había despegado, empezaba ya a, a trabajar muy bien, desafortunadamente nos encontramos con esta cuestión del COVID y, y pues la comunidad se tuvo que cerrar y ahorita digamos está, está detenida un poquito, no pero es, yo creo que es de las empresas comunitarias que, que, ma, que mejor ha funcionado hasta ahorita. Eh, debido a los cambios y a, las, y a la evolución de los proyectos comunitarios vinculados directamente al territorio comunal, en 2015 y 2016 se lleva a cabo el ejercicio de actualización de ordenamiento territorial comunitario. Ustedes dirán, ¿por qué tan rápido si en 2005 llevaste un ordenamiento territorial? ¿Y por qué en 2015 o 2016 ya hasta estamos haciendo otro ordenamiento territorial? Pues es porque en esos 10 años la comunidad se metió en una dinámica... Este, donde se fueron dando algunos cambios de manera muy, muy rápida. En ¿no? 2005, yo decía, no, no hay nada, no había nada. Para, 2000, para 2015, Analco tenía programa de aprovechamiento forestal, tenía un proyecto de culturismo, tenía este, un, un, un, este, un estatuto comunal actualizado y, y con muchas cuestiones también que había que, todavía que analizar y mejorar. Tenía algunos proyectos en proceso de restauración, de, de servicios ambientales. Entonces ya, ya era otro, otro panorama lo que, lo que tenía ANALCO. Entonces si nosotros nos íbamos al ordenamiento territorial de 2005, pues ya era incongruente, o sea, no, no, era, no era compatible con lo que estaba viviendo la comunidad en ese momento, con lo que decía el ordenamiento territorial. Entonces eso obligó a que tuvimos que llevar a cabo nuevamente un ejercicio de ordenamiento territorial en 2015-2016. Y aquí nada más para notar esas diferencias, los objetivos del ordenamiento territorial en 2005 decía promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promover, pues no sabía de eso, promover la recuperación de zonas degradadas para incorporarlas a la producción o a la conservación, promover nuevas actividades que generen ingresos para la población, asegurar la conservación de actividades y sitios que refuercen los valores de la cultura local. O sea, casi todo es promover, promover, o sea, no había en realidad este conocimiento y experiencia de la comunidad en, en torno a estos temas, ¿no? Eso en cuanto al ordenamiento territorial en 2005. La siguiente, por favor. La siguiente. Ah, pero ahí está. Este, y entonces los objetivos del ordenamiento territorial en 2016 eh, ya se plantean de manera distinta. No, la anterior, por favor. Eh, dice, visualizar la gestión. No, la siguiente. Ahí, ahí está bien. Estos son los objetivos del ordenamiento territorial de 2016. Visualizar la gestión del territorio comunal de manera sistémica, integral para el fortalecimiento y diversificación de los medios de vida. Entonces, como Analco ya estaba en proceso, su programa de manejo forestal, tenía un proyecto ecoturístico, tenía otros proyectos, eh, servicios ambientales, otras actividades, ya había hecho algunas actividades de restauración forestal, etcétera en el territorio, eh, pues ya era como, pues ya estaba en otro, era un panorama distinto con respecto a 2005, ¿no? Entonces, aquí ya no era tanto promover, sino sino como sentar algunas bases que aseguran una mejor integración de, del territorio. Eh, el otro objetivo es generar un instrumento para la, la mejor toma de decisiones en relación al destino o designación de las áreas para producción forestal. Ese es otro tema. Y como ya estaba el programa forestal, y entonces los usos de suelo, había que hacer un análisis de los usos de suelo. Había áreas destinadas a la producción agrícola y que por algún momento se abandonan o se dejan descansar y el bosque venía avanzando y el bosque no esperaba y venía, y venía invadiendo esas, esas áreas, de, esos claros, digamos, en el bosque, ¿no? Entonces ahí empezaron a surgir algunas, sí, algunas pues no inconformidades, pero sí dudas de los, de los comuneros, de decir, bueno, si el bosque me gana, eh, yo ya no voy a poder usar mi parcela para sembrar maíz o qué va a pasar, ¿no? Entonces como que aclarar esas, esas cuestiones, era importante, por lo, por lo tanto, era, era actualizar ese ordenamiento territorial donde también se tenían que asentar las bases o los acuerdos, las reglas que, que iban a regular esta cuestión de, del uso de suelo, digamos, del, del uso agrícola, ganadero y, y forestal, para que los comuneros o, o la comunidad tuviera claro qué tenía que hacer, para que su, sus, sus áreas o sus terrenos destinados a, a la agricultura y a la ganadería permanecieran como tal, ¿no? Y no se incorporaran al programa de manejo. Otro, otro objetivo es promover, mediante el ordenamiento territorial, la conectividad de los ecosistemas a nivel paisaje y, por consecuencia, una mejor conexión entre, entre territorialidad y sostenibilidad. Algo que ha venido trabajando la comunidad pues es la conservación también, este o esto, o la incorporación de los criterios de, de la biodiversidad, que más adelante lo mencionar se va a mencionar, ¿no? Entonces, eso, pero ya definitivamente estamos hablando de, de objetivos distintos entre 2005 y 2016. Este es el mapa que se generó en 2005, por ejemplo, como decía, pues era prácticamente para conocer el territorio más a detalle, qué, qué tenemos, dónde está, en qué situación está qué problemas hay ahí y qué potencialidades tenemos. Y este es el, el mapa generado, obtenido en el ordenamiento territorial en 2016, ya está totalmente distinto, ya está más ordenada digamos, ya tenemos identificadas las áreas de conservación, las áreas de aprovechamiento intensivo, las, las áreas de aprovechamiento de baja intensidad, las áreas agrícolas, las áreas urbanas, las áreas forestales a incorporar, las áreas este, eh, por restaurar, de, eh, los manantiales, las franjas ribereñas, el área de ecoturismo, este, un, un, una zona incluso de riesgo, este, el, el, las, las lagunas de oxidación de las aguas residuales, el, el centro de acopio donde se van los residuos o la basura de la comunidad, etc. Entonces ya, ya, ya para 2016 pues ya se obtiene un, un mapa con más claridad en cómo está distribuido o cómo está el territorio. La siguiente, por favor. Como consecuencia de la actualización del ordenamiento territorial surge nuevamente la necesidad de actualizar el estatuto comunal a escasos seis años de haberse actualizado. Ese ese proceso de actualización del del, del estatuto comunal aún está en proceso. Eh, igual fue afectado por esto del COVID, ya no, la comunidad se cerró y ya no permitió el ingreso de personas externas, principalmente por, porque venían comuneros de, de México y que radican en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, incluso de, en los Estados Unidos. Algunos empezaron a participar para este proceso y, y se detuvo hasta ahí. Hasta ahí sigue ahorita, vamos a ver, a ver más adelante para retomarlo. Entonces, este, ¿cuál es, ¿qué implica todo esto de la gobernanza, de, la, de, de crear o de ir construyendo instrumentos de gobernanza, pues como ya lo mencionaba al principio, está basado en la participación de la, de la comunidad, en la participación de, las, de, los, de los habitantes, de los comuneros, y donde la asamblea es la máxima autoridad. La siguiente, por favor. Hay que hacer socialización de los proyectos y actividades y las acciones, no solamente es a nivel asamblea, sino que previamente también se han llevado a cabo talleres participativos, socialización de, de, de, de las tareas, de lo que se está haciendo, de los proyectos. ¿no? Y aquí dice la participación, pero para que eso pase, pues no, como dice la participación no se da por decreto. ¿Qué se ha realizado para crear una cultura de la participación en analco Se ha trabajado, por ejemplo, la señalética de las áreas en el territorio, la importancia, resaltar la importancia de de las áreas, de las áreas de conservación, de las áreas de, de producción forestal, de, la, de aprovechamiento forestal, de los manantiales, etc. Eh, los talleres participativos con jóvenes y niños de la comunidad, algo importante que siempre hemos considerado, yo creo que es incorporar a las nuevas generaciones, si queremos cambiar algo, este, pues muchos, muchas cosas no se pueden cambiar ya con la gente de ahora, o sea, con, con las generaciones presentes, ¿no? porque pues ya a veces ya tenemos muy arraigados ciertas costumbres, ciertas formas de pensar, ciertas prácticas y entonces a veces el cambio resulta un poco más complicado. Entonces también tenemos que pensar en las nuevas generaciones, en los jóvenes, en los niños y se ha involucrado a, a, este, a estos sectores de la población en la participación, tanto en actividades de reforestación, en actividades de sensibilización, en, en análisis de problemas de la comunidad desde su perspectiva, recorridos de campo, etcétera. Inclusión de las mujeres en las actividades también, este, no solamente en proyectos alternativos como son la producción de carbón vegetal con mujeres, sino también que ellas participen, que se involucren en las actividades de, del manejo forestal, como puede ser las podas, los aclareos, el acomodo de residuos, etc. ¿sí? El acomodo de residuos, este, a, las actividades de conservación y restauración, con la participación de la, de, la, de la comunidad también, en este caso no, no son actividades donde nada más se lo lleven a cabo en este caso los representantes, lo, el comisariado, el consejo de vigilancia, sino se trata de, de involucrar a, a la comunidad en ciertas acciones, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes, si está, algunas actividades que se han llevado para controlar muérdago en la selva baja caucifolia, para rehabilitar senderos, para estabilizar cárcavas etcétera, ¿Sí? la, la siguiente, por favor. Silvicultura comunitaria y mejores prácticas, este, pues la inclusión, yo decía hace rato, de la comunidad, eh, la actividad, por ejemplo, de acondicionamiento de las áreas intervenidas, es con la comunidad, es a través del tequio, como se le conoce. Eh, todo, todo el acondicionamiento que ha hecho la eh, ANAL con estos ocho años que lleva de aprovechamiento forestal, todos los años se ha condicionado con la participación de la comunidad. Entonces, eso nos, nos dice algo. Eh, la, la comunidad, más allá de, de meterse y de involucrarse de lleno a la cuestión del, del en este caso, del, de, de la extracción de la madera, que es una actividad que se lleva a cabo, no sabemos, en el, en el aprovechamiento, en el manejo, eso lo hace un grupo de trabajadores nada más, eh, podríamos decir que pues también un grupo de trabajadores que, que se dedique al la, a la, a la acondicionamiento de las áreas intervenidas, pero no. O sea, la comunidad aquí dice, pues vamos todos a acondicionar el área que se intervino. ¿no? Entonces, no interviene toda la comunidad en la extracción, obviamente, también es poco volumen, pocas áreas, pero sí interviene toda la comunidad, o, o bueno, a través de Tequios, los comuneros intervienen en, la, en, en el acondicionamiento de las áreas intervenidas. La que sigue, por favor. Eh, la socialización e intercambio con otras comunidades ha sido importante, ha, ha fortalecido el aprendizaje de la comunidad, también a que la comunidad se vaya posicionando y que vaya, sobre todo, también identificando a través de otras personas sus áreas de mejora, sus oportunidades y, y, por qué no, también los errores que se hayan cometido, ¿no? Eh, es importante eso. La inclusión de las mujeres, como ya lo mencionaba hace rato. La siguiente. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en las acciones realizadas? La, la siguiente. Eh, pues, pues gracias a esa participación de la comunidad, como logros podemos decir de que se obtuvo el Premio Nacional de Mérito Forestal en la categoría Silvicultura Comunitaria en 2016. La siguiente. Eh, eh, la certificación del Programa de Manejo Forestal por el FCC en 2017. La siguiente, Le, eh, somos comunidad extensionista a partir de 2018. Hemos llevado a cabo pues, varios ya seminarios. En este año nada más pese al, al COVID y a las restricciones que se establecieron en la comunidad, llevamos tres seminarios a partir desde, este. ya, ya, ya llevamos tres seminarios también puerta como otros tres. Eh, empresas comunitarias vinculadas al manejo forestal podemos decir que son tres las principales empresas comunitarias. Una pues tiene que ver con el, el aprovechamiento forestal, la venta de madera en rollo, el ecoturismo que está ligado al, al, a, a, a lo forestal, a los paisajes forestales, a los recursos forestales y la producción de carbón vegetal. ¿no? Estas son tres empresas comunitarias que están trabajando. Eh, ha sido, pues, ha representado de alguna manera pues, ciertas dificultades, ciertos retos para la comunidad, pero pues es algo que se va avanzando en ello. Eh, las dificultades encontradas, eh, pues como en todo, no, no, no, no todo ha sido fácil, eh, el trabajar así con esto que se menciona de la participación, de la inclusión de la comunidad en, en las actividades, pues si bien... Se fortalecen muchas cosas, pero también en otros aspectos pues resulta eh, con, ciertas, con ciertas dificultades. ¿no? Pero es parte de la vida de la comunidad que es decisión de ellas la que se involucra en que, en que, en que haya una, una, un control de, de, la, de la comunidad respecto al, al uso, al manejo de sus recursos naturales. a la rendición de cuentas, a la información y eso ha venido fuerte y eso es bueno porque fortalece la, la vida comunitaria, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los retos que, que se tienen? Eh, adopción de los procesos, ¿no? Independientemente de que la comunidad ha, ha tenido avances en ello, pero pues cuando van surgiendo propuestas nuevas o proyectos nuevos, pues siempre siempre es un reto, ¿no? En que realmente la comunidad se apropie de ello. Entonces, es algo que se va, se va a tener que estar trabajando constantemente, ¿no? Porque pues algo no es algo estático, es algo dinámico y que van surgiendo nuevas opciones, nuevas oportunidades. Y si el objetivo es diversificar, digamos, los medios de vida, pues siempre se batalla con eso, ¿no? En, en entender primero los procesos, estos, eh, los nuevos proyectos, digamos, que se van implementando y, y sobre todo adoptarlos. Eh, los retos es eh, que tengamos una misma visión y, y misión comunitaria en la gestión del territorio. Se han tenido avances y yo creo que es, es importante el avance que se tiene, pero pues es algo que hay que trabajar continuamente. Diversificación de los medios de vida sostenibles. Antes nada más se pensaba en agricultura, ganadería y ya, ¿no? ecoturismo, silvicultura, pues no figuraban. Hoy la comunidad creo que ha tenido importantes avances en ello, tiene valiosos aprendizajes. Desarrollo local para reducir el contexto de vulnerabilidad, sobre todo eso, no, o sea, entender que lo que se está haciendo, lo que la comunidad está haciendo es para, para generar desde sus propios recursos, desde sus propias capacidades, las, las, las oportunidades para su población, ¿no? Y que, pues, seamos menos vulnerables ante contextos externos, eh, choques, tendencias, las cuales no, no tenemos control, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la contingencia sanitaria, la que estamos viviendo hoy. Si la comunidad, si las comunidades se fortalecen desde el local, más, pues, tendrán mayor capacidad de ser resilientes ¿no? Si no, pues, estamos condenados a ser más, más, más vulnerables, ¿no? La siguiente, creo que con esta se termina. Sí, pues eh, a grandes rasgos eso es lo que ha llevado a cabo Analco. Hay muchas otras acciones concretas, obviamente que se han llevado a cabo como complemento de los programas, con complemento de los proyectos, pero en términos generales es eso. este Es lo que podía comentar hasta ahorita. Y pues quedo abierto a... a preguntas, comentarios que puedan hacer. Muchísimas gracias. Este, la verdad es que es bastante trabajo el que muestras en tu presentación. Eh, sabemos, al menos aquí en México, que en las comunidades de Oaxaca hay una larga tradición en términos organizativos, pero precisamente como lo fuiste exponiendo, creo que este se va viendo toda una evolución en términos organizativos, en términos precisamente de cómo ir construyendo una visión compartida entonces a, a mí me, me gustó bastante la, la presentación y deja muchos puntos como para que los demás los podamos tomar en cuenta ahí es digo nuestro trabajo entonces ahorita hay tres preguntas eh, eh, para ti una es de José Herrera y nos comenta, eh, ¿las decisiones tomadas para hacer el ordenamiento territorial se hacen con base en una visión de la ley o del ordenamiento territorial o es una decisión consensuada de la comunidad? Tu micrófono, creo que está apagado. Perdón, sí. Pues es una combinación, de hecho la propuesta del ejercicio de ordenamiento territorial, el primer ejercicio en 2005, pues no precisamente surge de la comunidad, así como propuesta, decir, queremos un ordenamiento. O sea, quien lo promueve sí es un, es un ingeniero forestal de la comunidad, recién egresado en ese entonces de la, de la universidad, regresa a la comunidad y quiere, quiere implementar cosas, pues algo, algo en analco ¿no? Eh, pues ante una comunidad que resistente ante el tema forestal, porque pues, muchos se interpretaban como que es el, la excusa, el pretexto para meterse a, a, a talar el bosque o cosas así, pues eh, no no fue fácil, ¿no? Entonces, de hecho, digamos, el promotor en ese en ese momento del ordenamiento territorial, pues es un agente, digamos, externo, aunque era de la comunidad, pero pues era un estudiante. Que, Venía de fuera, de que venía egresando de la universidad y llegó a Analco, ¿no? Originario de Analco, pero no surge como tal, tal de la comunidad. Es decir, vamos a hacer un ordenamiento. Eh, sin embargo, ya en el proceso, pues la comunidad se va apropiando y va entendiendo de qué se trata. ¿no? Entonces, es una, es una combinación, porque al final, como la comunidad, como que lo, lo, lo adopta, lo, lo, digamos, lo, lo, lo, lo toma. Y, y dice: Sí, vamos a hacer un ordenamiento, pero lo que, lo que nos interesa es por aquí, es esto, ¿no? Y, y, y se enfoca a, a, a los intereses de la comunidad. Sí, no sé, no sé sí, si. Sí, considero que, que es clarificadora ahí tu respuesta y sí, ya está. A, a, a lo que nos están preguntando. Eh, Parte Jesús Camacho nos parte de esto dentro del ordenamiento territorial. ¿Cómo se considera el crecimiento de una población humana y sus necesidades? Se pues está considerando entonces esa parte como del, del crecimiento de, de, de la comunidad. Eh. En Anarco no aplica tanto porque es una comunidad realmente, como comento, que no ha tenido tanto incremento en la población y que, y a pesar de que es un factor que sí debemos de considerar, pero no es tan determinante, sí. Este, eh, somos una comunidad rural que, que, pues, este, pues, que crece poco en cuanto a población, pero de hecho los ordenamientos territoriales eh, si algo, algo se ha aprendido, digamos, en esta cuestión del ordenamiento territorial, no nos enfocamos tanto a la cuestión de delimitar las áreas y, y, y, alter, y el fin que sea un mapa, decir, y este es el ordenamiento territorial, esta, esta área la destinamos para tal, esta para tal, esta para tal, y hay que respetarla. Eh, no es tanto así como quizás puede ser un ordenamiento ecológico o, o algo así, sino sino que para, para que un ordenamiento territorial, al menos en este contexto de las comunidades, funcione de mejor forma, la tenemos que vincular o tenemos que enfocar a las prácticas que realiza la, la gente con el, con el territorio. Eh, y no tanto a decir, a restringir o a prohibir, decir, aquí, aquí, ya este, o sea que la, el área urbana llega hasta aquí y de aquí no pasas, pues, ¿no? Porque el ordenamiento territorial así lo dice, no tanto así porque como son comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, internos o, o, o, o usos y costumbres, pues de repente querer imponer algo así a través de un instrumento que se llama ordenamiento territorial, la comunidad lo puede tomar como algo, eh, por ejemplo, va a decir, ahora, ¿y por qué tú llegas o por qué estamos promoviendo algo que nos va a regular cuando nosotros desde mucho tiempo atrás solitos nos hemos, nos hemos este, manejado, ¿no? nos, hemos, eh, nos hemos administrado, nos hemos este, este, organizado pues, ¿no? respecto al territorio. Entonces, tiene que ver con, más bien con las prácticas. Por ejemplo, área urbana, decir, bueno, hay un incremento de la población, un incremento de la, de, la, de la mancha urbana, por ejemplo, de aquí a unos años, hay, va a haber mayor presión sobre los recursos naturales. Definitivamente, si hay incremento de población, Puede pasar eso, pero el ordenamiento ter territorial más bien tiene que ir a, tiene que ir a enfocarse a promover las, las buenas prácticas del uso de, de esos recursos naturales, no tanto de restringir, por ejemplo, decimos, hay un área eh, que debe ser, digamos, conservada porque es una cabecera de microcuenca y, y, es y cumple una función ahí de protección tanto a la comunidad como a áreas susceptibles a erosionarse. Si decimos a la comunidad, sabes que ahí está prohibido este, que tales árboles o que extraigas leña y, y, y si lo haces te vamos a sancionar, la comunidad lo toma como, como una imposición. Y entonces este, lo que se ha hecho es, es de, que seamos, de que la comunidad sea consciente en cuanto a que si va a hacer uso de los recursos ahí, que pues lo haga de manera racional. Y que y que y que aplique ciertas prácticas para ayudar a que las masas forestales de ese lugar se conserv... Esa masa forestal que nos interesa pues se, se, se siga conservando durante mucho tiempo o no se, se, o no o no, se, o, no, se, o, no se, o no exista un impacto pues que de deterioro de, de, de ese recurso ¿Sí? Entonces, es esa la... porque mucho tiempo los ordenamientos territoriales al inicio se, se, se empezaron a trabajar así, decir, bueno, este es el mapa, así, incluso se considera como que el, el ordenamiento ter ter ter territorial es el mapa. Entonces, llegabas a la comunidad a decir, mira, este es tu ordenamiento territorial, eh, la mancha urbana no debe pasar de acá, eh, el aprovechamiento forestal únicamente es aquí, las áreas agrí agrícolas únicamente es aquí. Y si te pasas, entonces ya no está respetado el ordenamiento territorial. ¿Qué hacían? Pues las comunidades decían, pues es algo que no construimos nosotros, no, no así vivimos y por lo tanto no lo respetamos. ¿no? Y entonces el ordenamiento territorial se convertía nada más en además un mapa que se guardaba ahí y que nunca, nunca se aplicaba. Entonces, por eso es que los, los ordenamientos territoriales yo creo que los debemos entender así. ¿Cómo, cómo este, promovemos las buenas prácticas? No tanto para, para prohibir o para restringir, sino para hacer... Un uso racional de, de esos recursos. Uh -huh. Excelente, pues. ¿Es eso? Muchísimas gracias Fermín este, eh, por tu participación, este, en verdad se me hace muy significativa y nos dejas bastantes elementos, insisto, para considerarlos quienes estamos desarrollando este, o acompañando procesos similares. Siempre han sido una referencia para nosotros y, y me queda claro que toda esta parte más social, más allá de lo técnico, pues sí es todo un reto. Entonces, este, pues gracias por compartir la experiencia y por apoyarnos. Sí, pues este, pues es con un gusto, ¿no? Hay lo, lo poco que hemos aprendido, poco mucho, ¿no? Que hemos que hemos aprendido en este proceso que ha llevado la comunidad, pues este, pues yo creo que nos ha ayudado a entender esto, ¿no? Que es algo complejo, no es algo fácil y que es algo, yo creo que tenemos que ir construyendo, ¿no? Y, y en la medida en que vayamos compartiendo también experiencias o conocimientos de de otros lugares, de otras comunidades, pues sin duda también ayuda a fortalecer esto, ¿no? Eh, con lo, lo que comentaba al inicio, esto de, de la gobernanza, que es algo interesante, es algo que sin duda, sin duda, yo, yo lo veo así como algo, eh, creo que es el camino que tendríamos que seguir si realmente nos, nos, nos interesa, si realmente queremos que, que es, buscamos lo que tanto escuchamos hoy la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Tendría que ser a través de, de la gobernanza, eh, pero pues es algo que tenemos que construir, yo creo que desde abajo, donde definitivamente no se va a lograr si no, si no involucramos a, a las comunidades y si no hacemos que, que, la, que, la, que la población se, se involucre. Pero involucrarla implica, por supuesto, otras dificultades, ¿no? Implica tiempo, implica que los acuerdos o que los procesos sean lentos y que los acuerdos lleven mucho tiempo en, en lograr construirlos. Pero pues bueno, yo creo que la, la garantía es esa, de que si se hace de esa manera, tenemos más seguridad de que van a, van a permanecer en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que buscamos y lo que nos conviene para todos. Definitivamente. Muchas gracias por mí. Y bueno, para seguir entonces con el programa del, del intercambio, le cedemos la palabra ahora al ingeniero Francisco Javier Rosas, quien es prestador de servicios técnicos de la comunidad San Juan Evangelista Narco, de la misma comunidad, quien está a cargo actualmente de la implementación del, del programa de, de aprovechamiento forestal. Este, y bueno, la presentación que nos va a compartir está relacionada con, precisamente con el programa de aprovechamiento forestal y e las buenas prácticas. Entonces, eh, pues te damos la bienvenida, Francisco. Muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros y adelante. Pues eh, buenas tardes. Un gusto saludarte, Guillermo. Eh, bueno, voy a, a proceder a presentar. Si me da un permiso? Ok. Bueno, pues el tema es eh, el programa de manejo forestal maderable y la inclusión de buenas prácticas de manejo forestal, ¿no? Bien. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Rosso García como ya dijo Guillermo pues soy el responsable técnico de la comunidad de Anaco. Bueno, esta parte de introductoria pues ya bastante la mencionó Fermín Anaco es una comunidad zapoteca ubicada en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca tiene una superficie de 1630 hectáreas de las cuales pues 1274 eh, corresponden a superficie forestal eh, tenemos aquí, pues, distintos tipos de vegetación debido a, pues, al, al gradiente altitudinal que mencionaba eh, Fermín, ¿no? Que, alrededor de, que va de, desde 2.300 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 3.000 metros, ¿no? Entonces, el, esto hace que se desarrollen diferentes tipos de vegetación, como son el bosque de pino, el bosque de pino encino, bosque de encino y la selva baja, todo si puede, ¿no? Y bueno, pues Anaco también está ubicado en la región conocida como la Sierra Norte, pues que es una, una zona con una importancia eh, a nivel mundial por la gran eh, biodiversidad que, que alberga. Bueno, los antecedentes del desarrollo forestal comunitario de Anarco, eh, lo voy a señalar muy rápido porque ya, ya lo comentó Fermín. Eh, Anarco ha sido una comunidad... Eh, pues con, eh, con un desarrollo forestal, por así decirlo, eh, reciente, ¿no? Eh, a diferencia de las comunidades vecinas que llevan alrededor de 30 o 40 años eh, dentro del manejo forestal. Anarco no ha sido así. Tendrá más o menos unos 15 años que empezó con el desarrollo forestal comunitario. Sin embargo, en este poco tiempo, pues eh, ha, ha sobresalido en la región por las distintas... Eh, pues los distintos logros que ha alcanzado ¿no? en el 2005 eh, se tuvo el ordenamiento territorial comunitario en el cual pues eh, en los recorridos de campo se identificaron pues que el bosque estaba en un proceso de, de degradación ¿no? Eh, estaba siendo afectado por el insecto el, el escarabajo descortezador y por lo tanto pues ponía en riesgo la permanencia y la calidad del recurso ¿no? lo que eh, derivó en el 2006 del 2006 al 2011 pues el saneamiento eh, un programa, eh, la ejecución de un programa simplificado de extracción de madera muerta ¿no? y posteriormente en el 2013 ya con esta experiencia de manejo forestal y, y viendo la necesidad de, de realizar el, el manejo y la, y la ordenación forestal pues se desarrolló un programa de manejo forestal nivel avanzado en el cual pues, eh, participamos. ¿no? Bueno, a grandes rasgos voy a, a señalar eh, cómo está integrado el manejo forestal eh, en Anarco Bueno, eh, ellos ejecutan un método mixto. Se denomina así porque incorpora lo que es el manejo regular con el manejo irregular. En México tenemos el, el manejo regular eh, dentro de los sistemas silvícolas, está el MDS el método de desarrollo de silvícola, y en el manejo irregular, el método mexicano de ordenación de bosques irregulares, ¿no? El bosque irregular eh, está enfocado principalmente a, a un manejo un poco más intensivo del bosque, en el cual, eh, pues el, el, digamos que las especies de interés o con mayor eh, importancia económica, pues son las de pino, ¿no? Y en el bosque irregular, pues, eh, el, el manejo está orientado principalmente a, a la extracción de, made, de madera de, de género quercos, ¿okay? eh, El turno es de 50 años y tenemos un ciclo de corta de 10 años, okay Bueno, eh, tenemos áreas de producción, eh, tenemos áreas de conservación y áreas de restauración y otros usos, ¿sale? La posibilidad anual... Eh, desde de 803 metros cúbicos de pino, 1538 metros cúbicos de encino y 70.1 metros cúbicos de otras latifoliadas. Eh, cabe señalar que eh, si bien el, el, tenemos un programa de manejo forestal y el pino es la especie comercial con mayor interés, el el objetivo del programa de manejo forestal de ANALCO no es en sí la rentabilidad económica, sino más bien el mantenimiento de la conservación y el, el, los beneficios sociales que, derivados de, de hacer todas estas actividades. Lo ¿Okay? no digo esto porque eh, se pone mucho en duda a veces el de hecho de hacer toda la serie de actividades que eh, a continuación voy a presentar y que desde un punto de vista a veces económico en algunas comunidades pues no lo ven tan factible no sin embargo en Anaco estamos considerando eh, en Anaco creemos que esta serie de esta serie de actividades pues conllevan a, a que tengamos un mejor bosque no y a que también la, la comunidad el, y el aspecto social pues tenga una cultura forestal eh, pues más orientada a lo que es la conservación y el mantenimiento de esos bosques, eh, en lugar de ver al bosque solamente como un ente que nos genera eh, beneficios económicos, ¿no? Y bueno, dentro de los aspectos importantes, pues tenemos eh, la ordenación del bosque, eh, sobre todo la protección del agua y la conservación de especies de flora y fauna y la restauración forestal. ¿Sale? Bueno, ¿cómo fue que empezó esto de la inclusión de buenas prácticas de manejo forestal? En el 2013, eh, bueno, el gobierno forestal, eh, digo, el gobierno federal, eh, a través de la Comisión Nacional Forestal, pues impulsó la Estrategia de, Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y, y la Productividad, que se llamó la ENAIPROS, la ¿no? pues esta estrategia lo que, lo que buscaba era incrementar a nivel nacional eh, la producción de madera y al mismo tiempo pues también eh, aumentar la, la superficie certificada, ya sea por entidades internacionales o por nacionales. Y pues obviamente que al, al decir vamos, in, vamos a incrementar la producción, eh, pues iba a haber un, un, este, una crítica ¿no? por el por lo que conlleva esta palabra de producir más, o extraer más, o cortar más. Entonces, pues, eh, se incorporó también este aspecto de, de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, eh, pues los programas de manejo forestal que fueron apoyados por la CONAFOR, eh, tenían que... que eh, llevar forzosamente este, este capítulo de conservación de la biodiversidad que incorporara mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad, clasificación de hábitats y los atributos de alto valor para la conservación para que fueran eh, financiados por esta institución. ¿no? El programa de ANALCO no, fue, eh, no entró dentro de... ¿va ¿La redundancia, no entró dentro de esta... ¿Cómo se llama? De esta, de esta estrategia, por así decirlo, porque él, este programa salió antes, ¿no? Sin embargo, como les repito, eh, Anarco siempre se ha preocupado por la conservación eh, del bosque, por el, el mantenimiento del bosque, y sí si, fue cuestionado en algún momento qué iba a pasar con, el, con todos los elementos que, que están integrando al bosque al hacer manejo forestal, ¿no? Y bueno, eh, dentro de la implementación de las mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad, pues tenemos eh, tres tipos, ¿ok? Eh, la resumí en tres tipos, que son las prácticas a nivel de paisaje, a nivel de rodar y a nivel de sitio, ¿ok? Bueno, eh, la protección de los hábitats eh, en las partes altas de las cabeceras de cuenca, pues son, eh, son hábitats importantes desde el punto de vista ecológico, debido a que pues, son zonas vulnerables a, a la erosión, ¿no? Son las partes más altas de, de, del territorio en el cual, pues, eh, cumplen una función al, al ser zonas de captación de agua, ¿okay? Además de que las condiciones meteorológicas en estos sitios, pues, son un poco particulares. Entonces, lo que lleva a, a, te, a tener la presencia de flora y fauna, eh, pues, un poco característica, ¿no? Aquí vemos en el mapa, en la parte alta, en la parte verde, es la, la parte más alta del, del territorio. Eh, es, una, es una zona con, con diversos atributos que, que, que voy a enseñar a continuación. Bueno, en lo posterior pues de la práctica. Pero uno de ellos es que es la parte de la cabecera de Cuenca, ¿no? Entonces, en esta área eh, se presenta varios atributos, como es el bosque, el bosque de viejo crecimiento, eh, también la presencia de especies que se encuentran dentro de la norma, de la norma 059, o sea que tienen algún estatus dentro de, de, o que se encuentran en peligro de extinción. Por lo tanto, pues estas, estas zonas eh, es importante conservar, ¿no? Pero nada más decir conservar porque... En, tradicionalmente se ha conservado el, la conservación como no tocar ¿no? como excluir de cualquier manejo y el manejo eh, actualmente es eh, el manejo forestal tiende a ser un poco, bueno tiene que ser más holístico ¿no? a preservar todos los valores o los elementos que, que tiene el bosque no solamente el, el aspecto maderable ¿Okay? entonces en estas, en estas zonas lo que hacemos es es monitorear eh, plagas, enfermedades, eh, se delimitan brechas, cortafuegos con, la, con las comunidades vecinas para evitar que se ponga en riesgo esta, esta vegetación. También tenemos eh, algunos letreros que indican la importancia de mantener esta, estas zonas. Eh, se hace en la colecta de basura. La parte alta, eh, bueno, la parte alta del territorio pasa un, un camino un camino que es, eh, que conduce a otras comunidades, entonces, pues, las, las personas pas que pasan por ahí, algunas veces tiran eh, su basura, ¿no? Entonces, pues, obviamente, para mantener este sitio, pues, es necesario realizar este tipo de actividades, ¿no? La colecta basura, la señalización, las brechas cortafuego y también se hace el acomodo de material vegetal muerto. Esta zona, como les mencionaba, pues, es una, una zona de, de bosque de viejo crecimiento, donde los árboles ya son son viejos, entonces eh, regularmente se tiene el, el, la muerte de estos individuos y, y en algunos casos la caída de los mismos para evitar eh, la acumulación de, de combustible pues se hace el, el acomodo o, o se utiliza la madera para, para algunas eh, cuestiones meramente eh, locales. ¿no? La otra parte del que también tenemos como cabecera de microcuenca, es, no sé si puedan ver en el plano, es un área eh, de color cremita es la parte eh, pues que colinda con la población de Anarco en esta zona es una, tiene un tipo de vegetación de, de bosque de encino sin embargo pues les repito las condiciones de humedad y, y de viento hace que, que, se, que este, este tipo de ecosistema presente una alta diversidad de, en cuanto son las especies epífitas, lo que son bromelias y orquídeas. Entonces, pues es necesario conservar este tipo de, de, de hábitats porque pues realizan una función ecológica importante. ¿no? Otra práctica es el mantenimiento de franjas de protección ribereña. Eh, los, las franjas que rodean a los, a los arroyos y ríos pues cumplen una, un papel en cuanto a, a que son eh, sitios que retienen eh, contaminantes, ¿no? Además de que estabilizan las laderas, eh, también sirven como pasos para la fauna y también presentan cierto tipo de, de vegetación, ¿no? Al, al ser zonas húmedas, pues eh, se tiene una alta diversidad en cuanto son a son especies de epífitas, etcétera, ¿no? Eh, bueno, en México el, está normado el, el, la delimitación de estas franjas. Por ley, eh, tenemos que dejar 10 metros de cada lado para arroyos intermitentes y 20 metros para, aquello, para aquellos que son este, permanentes. ¿no? Aquí también, bueno, eso es respetando lo que dice la ley. Sin embargo, eh, bueno, aquí también está el doctor Rufino, que a lo mejor lo menciona, eh, en algunos predios es importante eh, y también eh, con base a la, a la superficie que uno tenga, pues también se puede dejar un poco más, ¿no? Eh, con base al orden del, de, los, de los arroyos y ríos, ¿no? Si son ríos grandes, se puede dejar franjas de pues hasta de 50 o 100 metros, ¿no? Obviamente, esto con base al tamaño del predio. Si son predios pequeños, pues con que uno respete lo que diga la normatividad, es pues más que suficiente, ¿no? Si son predios grandes, ¿Por qué no hacer un poco más, no? ¿Sabe? Y bueno, las estrategias de manejo, pues son igual, ese saneamiento, la delimitación de las franjas y también acciones de restauración, ¿no? En aquellos sitios donde se está perdiendo la cubierta forestal, pues es necesario restaurar con especies eh, que se desarrollan en este tipo de, de hábitats. La conectividad de hábitats. Bueno, pues el manejo forestal... Eh, en sí conlleva a la fragmentación o modificación de, o a la pérdida de hábitat. ¿no? Eh, dependiendo del sistema silvícola, del, del tipo de tratamientos que apliquemos, eh, pues eh, de manera temporal, eh, pues perdemos cobertura forestal, ¿no? En el caso de los, de, los, de los sistemas de manejo eh, regular o de rotación, eh, siempre vamos a tener áreas o siempre vamos a tener claros, no esto pues puede ser benéfico también para algunas especies sin embargo también conlleva con un efecto negativo, no por lo tanto mantener la conectividad en el bosque pues permite que haya un flujo de flora y fauna y además eh, pues favorece la recolonización de áreas modificadas y con ello pues evita que haya extinciones locales, no en la imagen podemos ver eh, un área de corta de regeneración de árboles padre, eh, y pues podemos ver que la conectividad pues no, no se pierde por, en ningún momento. ¿no? En la siguiente imagen, es una imagen de Google Earth, en, ojalá se, se pueda entender, en, señalado ahí con, con rojo, son las áreas que se han intervenido con árboles padre, la comunidad de Anarco interviene en alrededor de una hectárea y media con árboles padre anualmente, sin embargo, pues, pues este tipo de cortas, como les digo, sí son intensivas y, y, el, y en, en un lapso de, de 10 años o menos, pues sí se no tenemos una cubierta forestal como, como es un bosque viejo, ¿no? Entonces aquí podemos ver el, las áreas que se han intervenido y de, de color verde, o color amarillo, no sé cómo, de qué color vean, pues este es, es un. Eh, es un corredor que se dejó, que va de, del arroyo, el arroyo señalado con color azul, hacia el bosque de la comunidad vecina, ¿no? Por lo tanto, pues la conectividad pues no se pierde, eh, permite que la fauna pues pase de, de un lado a otro, ¿no? ¿Sale? Bueno, el mantenimiento de bosques de viejo crecimiento. Este tipo de ecosistemas, pues, es, es, es muy interesante, es una condición eh, de una etapa sucesional del bosque, en el cual, pues, eh, es, la, es la última etapa, en, eh, la etapa de madurez del rodal, en el cual tenemos árboles de, de grandes dimensiones, grandes alturas, y también tenemos un, eh, una diferenciación de estratos, ¿no? Esta diferenciación de estratos y este, este tipo de arbolado viejo, pues es, eh, crea una condición muy particular, sobre todo para las especies de, de, de fauna, ¿no? Eh, en específico de, la, de las especies de, de aves, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las estrategias que realizamos en este tipo de, de, de hábitat? Pues bueno, al ser arbolado ya muy viejo, eh, es necesario estar monitoreando constantemente por eh, la incidencia de plagas o de incendios. ¿okay? En Anarco, eh, desde el 2005-2006, eh, que fue el, la última vez que se tuvo un ataque de plagas fuerte, no se ha presentado con, con, este, digamos, con tal severidad. ¿no? Si sí tenemos eh, alguno que otro árbol plagado, sobre todo en este tipo de ecosistema, pero pues también es, es eh, forma parte de la dinámica natural del de, de propio bosque, ¿no? Hay que entender que las plagas también forman parte del bosque, no son elementos externos, ¿no? Que llegan de repente, son elementos que viven ahí. Okay, sin embargo, pues sí hay que cuidar que esta, este, estos brotes no se, pues no se expandan, ¿no? Y creen pues, afectaciones muchísimo más grandes, ¿ok? Eh, bueno, vamos con prácticas a nivel de rodar. O sea, estamos yendo de lo, de lo general a, a lo más específico. ¿okay? Bueno, entendemos como rodar, pues, un, el, el, el área, la unidad de, de manejo básica del de manejo forestal. ¿vale? Es una unidad homogénea delimitada por rasgos físicos como pueden ser parte aguas ríos, arroyos, eh, la propia condición del bosque, la composición de, de las especies, etc. Bueno, el manejo de la estructura vertical y horizontal. Eh, mantener una diversidad estructural eh, vertical. Cuando hablamos de una estructura vertical, nos enfocamos o nos referimos a lo que son las alturas. Y cuando hablamos de estructura horizontal nos referimos a lo que son los diámetros. Bueno, mantener una, una diversidad o una variabilidad de, esta, de este tipo de estructuras pues hace que eh, tengamos un ecosistema eh, más biodiverso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los bosques tienden a ser eh, simplificados, eh, se pierde diversidad tanto a nivel genético como a nivel, este, eh, pues, de especies, ¿no? Eh, hay especies que prefieren los árboles grandes, hay especies que prefieren los árboles pequeños, ¿sale? Hablando de flora, hablando de, de, de aves. Por lo tanto, pues, es necesario mantener eh, este tipo de diversidad en el, en el rodal para beneficio de, de las especies, ¿ok? Eh, además de que eh, un, un, un rodal eh, diverso, estructuralmente hablando, pues es, eh, es más resistente al ataque de, de elementos eh, como son los, las, las plagas o los incendios. ¿okay? Eh, cuando tenemos rodales eh, únicamente de puro de pino, por ejemplo, eh, pues es fácil, es fácil que se llegue a... A plagar, ¿no? En cambio, cuando tenemos eh, rodales eh, mezclados con pino, encino y otras latifoliadas, pues el ataque de, de plagas es, es menor, ¿no? Y este tipo de, de, de prácticas pues se realizan sobre todo cuando en los aclareos, ¿no? En los aclareos manejamos la, las estructuras, entonces eh, a la hora de hacer el, mar, el marqueo, eh, los recogidos de campo pues se dejan árboles que desde el punto de vista tal, económico tal vez no son tan importantes pero desde el punto de vista eh, digo desde el punto de vista económico no son importantes pero desde el punto de vista ecológico sí lo son eh, podemos ver en la imagen en el, en el, eh, abajo hacia la izquierda eh, donde tenemos pues una diversidad pues, estructural, pues, eh, variable, ¿no? Donde tenemos árboles de todos los tamaños y al final de cuentas, pues, esto viene a fortalecer lo que es el, la, la, el estado del bosque. ¿okay? El manejo de la composición florística. Bueno, eh, mantener una diversidad de especies de flora eh, es importante debido a que, eh, pues, hay muchas especies de, de fauna que se alimentan en este tipo de hábitats, ¿no? Eh, hay, hay, hay, cuando hacemos las cortas, por ejemplo, eh, se vienen muchas herbáceas que sirven de, de fuente de alimento a tanto a aves como a mamíferos, ¿no? Y su, de hecho, eh, hemos notado que el aumento de la presencia de este tipo de fauna eh, cada vez que hacemos cortas, ¿ok? Eh, también es importante desde el punto de vista de, de que son fuentes de captura de carbono y también pues de los demás servicios ecosistémicos asociados. Aquí podemos ver en la imagen superior derecha pues a, a comuneros de, de Analco que están haciendo una limpia en un área de corte en una, en una corte de regeneración de árboles padre. Eh, afortunadamente ya los comuneros ya han aprendido a, a realizar este tipo de actividades cuando lo hacen eh, pues tienden a respetar este, este, esta composición de la que estamos hablando, ¿no? Cuando el, el, los árboles de pino o la regeneración de pino ya está establecida, eh, el, las demás especies arbóreas, eh, pues se permite su desarrollo, ¿no? En los primeros estadios, pues se controla porque pues queremos asegurar la, la, la regeneración de pino y una vez que ya el pino ya ha alcanzado cierta altura pues el, las especies de latifoliadas se permiten el desarrollo normal, ¿no? En la imagen de abajo, podemos, es un área de tercer aclareo y podemos ver la, la diversidad de especies que, que tenemos, ¿no? Eh, esto junto con el, el, la estrategia anterior, pues realmente tiene un impacto en la, en la sanidad y en, el, y en la estabilidad del bosque, ¿no? manejo de la biomasa residual de la cosecha forestal pues bueno la biomasa residual de la cosecha forestal pues se refiere principalmente a las puntas y ramas y, y parte de fustes no comerciales que quedaron en el sitio no son derivados de, la, de pues, las actividades de aprovechamiento forestal y bueno en, en Anarco se realiza el acomodo de, eh, en curvas de nivel o en montones no como estamos viendo en las imágenes ¿Vale? Pues el principal objetivo de estas actividades, pues es, es, eh, es prevenir la, la erosión, sobre todo porque en esta región de la Sierra Norte, pues las pendientes son, son bastante pronunciadas, ¿okay? eh, También sirve para que este, eh, pues este material leñoso, pues se descomponga más fácilmente y a la vez también cumple una, una función, al ser sitios como de que funcionan como microhábitats para especies pues, eh, como son como, como algunas lagartijas, algunos anfibios, algunas, algunas serpientes que buscan refugios en este tipo de, de microhábitats. Otra de las actividades que se realizan es el mantenimiento de bechas cortafuegos, sobre todo en, la, en, la, en los límites con las colindancias con los predios vecinos, es una franja despejada de aproximadamente 6 metros de longitud. Eh, aquí se, eh, se despeja, se limpia de, de todo material vegetal leñoso y se mantiene así durante todo... Cada año se hace el mantenimiento de estas brechas, ¿no? Y pues el objetivo, como su nombre lo dice, pues es evitar que los incendios de las comunidades vecinas pues pasen a afectar a la comunidad de, de Anaco. Eh, también se hacen en, la, en las cortas de regeneración, las cortas de regeneración normalmente se hace la corta de regeneración y también se hace una, una brecha corta fondo ¿no? Además de, del cercado para evitar las afectaciones en el, en el arbolado joven. Bueno, como les venía mencionado, pasamos de lo, de lo general, o sea, o el nivel del paisaje a lo más grande, a, ahora las prácticas, pues que son eh, más específicas, ¿no? ahora son las prácticas a, a nivel de sitio y pues eh, dentro de estas pues tenemos el mantenimiento de árboles muertos en pie eh, los, eh, los árboles muertos en pie pues son hábitats que proveen refugio, alimento o son sitios de reproducción para un gran número de organismos ¿no? como son insectos, reptiles, anfibios mamíferos, pequeños y bueno y especialmente las aves no hay un gran número de de aves que hacen sus nidos en este tipo de, en este tipo de, de arbolado. Y en, la, en las imágenes podemos ver eh, pues algunos ejemplos de, de los árboles muertos que mantenemos en el arco, ¿no? en, la ulti, en La imagen inferior izquierda corresponde a la última anualidad encerrado en un círculo rojo. Es un árbol eh, corresponde a un pino que se secó de forma natural. Sin embargo, pues, eh, está en pie, ¿no? Se, a los cortadores el, se le señaló que se conservara ese árbol, se le delimitó con un, un cinturón, un cintillo rojo, igual que el de los árboles padres para indicar que ese árbol, pues, debe permanecer en pie, ¿no? Del lado derecho, pues, es, es ya, es medio fuste, de igual de, parece que es de un encino. Y, pues, eh, pues, este tipo de... de de hábitats, bueno, digo, de, de prácticas, pues vienen a favorecer a la, lo que es a la presencia de fauna y que, y que no, se, no se vayan, ¿no? No se vayan del, del sitio, ¿no? Y al final de cuentas también no, no afectan en nada dentro de, términ, de los términos económicos o, o de los objetivos de, de manejo forestal. Otra actividad que también se realiza es el rescate y reubicación de plantas epífitas. Eh, sobre todo en los encinos, los encinos, las, las especies de género Quercus, eh, son hospederas de este tipo de, de plantas, sobre todo los árboles de, de grandes dimensiones, podemos observar que en el fuste o en las ramas, pues mantienen un gran número de, este, de estos individuos. Y pues las, la, las bromelias, por ejemplo, las que son de la, en la parte de, de arriba, pues tienen una función importante dentro del ecosistema, porque eh, este tipo de plantas almacenan agua en, en sus tallos en, en durante pues prácticamente todo el año, ¿no? Entonces son pequeños microhábitats para algunas especies de anfibios, como algunas ranas, algunas serpientes incluso. Entonces es importante conservar este tipo de especies. Y cuando se hace el derribo, la corta de estos árboles, eh, lo que se hace... Eh, sobre todo en, en Anarco, es que se hacen brigadas conformadas por mujeres, como podemos ver en las imágenes, y estas mujeres eh, recolectan las, las, las bromelias y las llevan a, a áreas eh, vecinas, con cubierta forestal donde no se, va, no se van a hacer actividades de, de extracción y aprovechamiento. Y lo que se hace es que se amarran, eh, pues a una altura a veces de, pues de su misma estatura un poco más alta, con mecate, con, con ¿no? O con fibra de isle, que son fibras eh, naturales y que, se, y que se degradan con el paso del tiempo y permiten que la planta, pues, eh, se vuelva a fijar y, y seguir su desarrollo, ¿no? Entonces, abajo podemos ver a, pues, al doctor Rufino haciendo este tipo de actividades, pero con el caso de las, de las orquídeas, ¿no? Otra actividad que tenemos es la formación de microhábitats. Bueno, un microhábitat pues, es la parte más pequeña de un ecosistema que contiene una flora y una fauna distintiva. ¿no? Y es, eh, pues este tipo de, de, de, de hábitats pues, eh, tienen condiciones particulares ¿no? que condicionan pues, la presencia de, cierto, de ciertas especies. Eh, los, los ejemplos más claros de microhábitats pues, son los troncos en pie y caídos. En las imágenes podemos ver que el acomodo del material vegetal pues, eh, leñoso, resultante de la cosecha forestal, es acomodado de tal forma que eh, eh, podemos decir que forma eh, casitas, por así decirlo, eh, que sirven como refugio para algunos pequeños roedores, algunas pequeñas eh, aves incluso, eh, o algunos, eh, algún otro tipo de mamífero pues que pues, se refugian en, en este tipo de condiciones, ¿no? Eh, al lado derecho podemos ver que eh, este tipo de microhábitats, pues también se, se, se señaliza, por así decirlo. ¿no? Ahí dice, eh, dice formación de microhábitats, la corta de regeneración y el número de microhábitats que corresponde ¿no? en, el, en el área corta. Como ven, son actividades muy sencillas que pues no, no, re, no representan una gran inversión eh, de hecho ya se hacían anteriormente sin embargo pues es importante pues darlas a conocer ¿no? otra actividad que también se realiza pues es la protección de manantiales de captación de agua ¿no? el, como recordarán les dije al principio que uno de los objetivos principales pues era el, el, la conservación de del, del agua, ¿no? El, el agua, pues, es un recurso fundamental para el ser humano y en el caso de anarco, pues, el bosque es el principal proveedor de este, de, de este recurso. Eh, los manantiales de captación de agua están ubicados en, en las áreas del manejo de manejo de la comunidad, sin embargo, estas áreas están, están segregadas, no se realizan cortas en estos sitios, y están delimitadas, están delimitadas por, por un cerco perimetral y también el, lo que es el manantial, como pueden ver en la, en la primera imagen, pues está delimitado por una malla ciclónica, ¿no? Y también tiene una estructura de concreto en la cual, pues, evita que el, el, el arrastre de, de partículas de, de la parte alta pues se lleve hacia la toma de agua. El manantial en, en sí está está dentro de esta de esta estructura, por lo que pues no tiene eh, no tiene afectación o contaminación ni de hojas ni de partículas. ¿okay? Eh, también se le puso algunas barreras ahí con unos troncos, con, también con, con piedras para pues, funcionar para, pre, eh, ¿cómo se llama? Para disminuir la fuerza con la que eh, escurre el agua de, de del cerro, ¿no? Eh, entonces, son, son parte de las actividades también que, que se realizan, ¿no? Eh, bueno, pues es importante este tipo de actividades porque pues, se mantiene la calidad y la cantidad de, de este recurso tan importante. Los sitios de descanso, los baños secos y sitios de cambios de combustibles. Todas este, este, estas actividades que hemos visto, eh, también se han realizado con el objetivo de, en un momento era, el objetivo era aspirar a la certificación internacional por FSC. Una vez obtenido, pues era necesario mantener y mejorar este tipo de actividades, ¿no? Sabemos que FSC tiene unos criterios o una, una serie de criterios o indicadores, pues que hay que seguir si uno quiere mantener esta, este tipo de certificación. Entonces, pues el hacerlo, pues real realce a, a, a los objetivos planteados del manejo forestal, que es, es la conservación y mantenimiento del bosque, ¿no? El, como les mencionaba al inicio, la, la, eh, la comunidad tenía pues una... Eh, le preocupaba lo que... el, el aspecto del, del recurso agua, qué iba a pasar, si se si, si iba a disminuir, si se iba a contaminar, qué iba a pasar con con este recurso, ¿no? Por lo tanto, pues fue necesario hacer eh, una serie de actividades adicionales para eh, evitar, sobre todo, el, la contaminación del agua, ¿no? Al hacer manejo forestal, pues sabemos que eh, se utiliza un gran número de aceites, de combustibles, eh, las brigadas eh, de cortadores, pues eh, son personas que, que regularmente se quedan en el bosque. Y como cualquier persona, pues tienen sus necesidades eh, elementales, fisiológicas, ¿no? Eh, al, des, al, al, ana, al tener análogo las zonas de, de recarga hídrica, en la parte alta, pues hace que, que, que todo lo que, donde vaya el, el, el digamos, el afluente, pues transporte, toda, ya sea combustibles o, o contaminantes, ¿no? De, contaminantes orgánicos, ¿no? Por lo tanto, pues fue necesario hacer algunos baños, baños secos a lo largo de, de, de las áreas de aprovechamiento. Me parece que son como cinco o seis baños los que se tienen. Son portátiles, eh, no, se, no se dan infiltraciones y pues una vez que el material eh, biológico pues ya se ha eh, descompuesto. Pues, eh, se procede a pues a sacarlo no a sacarlo y a usarlo como como abono no eh, detrás de estos baños tiene una pequeña compuerta que pues, fácilmente donde se, fácilmente se puede eh, acceder y extraer todo el material no una vez que ya sea descompuesto sale con esto evitamos que eh, se contamine el, el agua que toma la comunidad por por algunos parásitos o bacterias no eh, otro aspecto importante, pues son los sitios de cambio de combustibles, que son sitios eh, cercanos a las áreas de corta, en, eh, donde, en donde se hace el, eh, el, cambio y el cambio de combustibles y de aceites para las motosierras. Sabemos que el, esto, las, los combustibles y, y los aceites, eh, pues si se pasan a, a infiltrarse a los mantos acuíferos pues eh, contaminan de una forma grave ¿no? entonces eh, los, los cortadores en ANALCO están ya concientizados cuando, cuando trabajan con ANALCO firman un contrato de, de que se acatan se tienen que acatar a, a esas reglas eh, también tenemos un manual de procedimientos donde indica que, que, que, cuáles son las acciones que hay que seguir una vez si se si tiene algún caso de, de, de derrame de este tipo de, de contaminantes entonces eh, eh, pues son un, una serie de acciones que, que hacemos para evitar la contaminación de, del agua, ¿no? Y por último, pues los sitios de descanso. Eh, Anarco es una comunidad extensionista, recibimos un gran número de personas a lo largo del año, entonces eh, tenemos sitios donde eh, hacemos paradas, porque pues, los recorridos son, de campo son, son algo pesados, son largos, entonces permitimos que la, que la gente... Eh, descanse en, estas, en esta zona y también sirven para los, eh, las, el personal que trabaja en el bosque ¿no? eh, cuando andan trabajando en el bosque pues ya no donde quiera hacen sus fogatas o sus, o sus campamentos ¿no? ya son sitios establecidos y que sabemos que, pues, que tienen que acatarse ¿no? y respetar este, este tipo de actividades ¿no? y bueno bueno con esto, eh, pues esta sería mi presentación. Eh, les agradezco enormemente eh, pues, su atención. No sé si hubiera alguna pregunta. Yo creo que sí. Hola, Francisco, de nuevo. Oye, pues muchísimas gracias por compartir. Esta, ha sido muy complementaria tu presentación porque en algún momento también Diego y nosotros compartimos con los compañeros de Guatemala, de Honduras, todas las personas que están participando, parte de lo que hacemos acá en Chiapas a nivel de terreno, pero creo que esto también ha sido también muy esclarecedor, también, es, pues desarrollas otros puntos que nosotros no habíamos abordado o que no los habíamos abordado en este nivel de detalle entonces muchísimas gracias eh, por el momento no hay preguntas no se ha animado el público a, a hacerte alguna pregunta pero estamos pensando que igual y después de la participación de Rufino abrimos un espacio de preguntas para los dos y ya se las dirigimos sí. así como de manera más directa ¿Va? Sí, claro, claro, perfecto. Este pues muchísimas gracias y seguimos ahorita con, con, con la, el siguiente expositor. Y bueno, le queremos dar, le ceder la palabra y dar la bienvenida al ingeniero forestal este Rufino eh, Sandoval García. Él es ingeniero forestal egresado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. También tiene eh, estudios de posgrado, una maestría en ciencias en conservación de los recursos forestales por la Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca. Y cuenta con un doctorado en ciencias con orientación en manejo a los recursos naturales por la Facultad de Ciencias Forestales de Nuevo León, en Linares. Y bueno, eh, como parte de su experiencia este, laboral, actualmente es profesor investigador del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, y también ha sido consultor forestal, y eh, específicamente en temas de asesoría e investigación para el manejo forestal, este, sostenible en ecosistemas forestales, tiene varias publicaciones y ha participado en distintos foros también, este como este y otros. Este. Entonces, para esta este, parte de, del webinario, de esta octava sesión, eh, nos va a compartir eh, su trabajo como eh, Implementación en Campo de Altos Valores de Conservación, eh, específicamente en la Comunidad de San Juan Evangelista Anaco. Entonces, pues bienvenido Rufino, muchísimas gracias por, por acompañarnos y te cedemos el micrófono. Adelante. Muchas gracias este, a todos. Este, pues igual el tiempo yo creo que ya vamos un poquito este, atrasados, pero vamos a tratar de ser breves. E igual si hubiese preguntas o algunos comentarios, pues este, con gusto vamos a aclararlos. Bien, en ese sentido vamos a hablar primero sobre la problemática de los ecosistemas forestales. Porque nos enfrentamos actualmente los forestales al dilema de que, pues que somos personas que estamos destruyendo el bosque, que las personas que no realizan aprovechamiento forestal, pues son los que conservan. Cuando en realidad, pues tenemos escenarios como, como la imagen, en donde se sigue practicando rusa tumba y quema, en áreas, este, pues que no son aptas, tal vez para la agricultura, por la pendiente, este y hace que se degraden fácilmente. No ha cambiado a lo largo del tiempo, muchas comunidades, aunque no realicen aprovechamiento forestal, sí realizan este procesos de cruza, tumba y quema, lo cual a la, dar, a la larga va degradando mucho más el entorno, ya que posterior a que se aproveche para el cultivo de maíz o frijol, son abandonadas y se aperturan nuevas áreas. Eso ocasiona pues, que, que los ecosistemas en sí pues, ya no estén no se recuperen fácilmente. La capacidad de resiliencia de un ecosistema se va a ver mermada conforme vaya avanzando este, la fragmentación. Entonces, el manejo forestal responsable este, surge en sentido de tener diferentes objetivos. Uno son de producción, de aprovechamiento, protección, conservación y restauración. En sí, estos cinco elementos hacen que una comunidad tenga un manejo forestal responsable. El hace que la comunidad pueda tener este pues criterios internacionales de un buen manejo bien lo que implica el manejo forestal responsable es otra cosa no es otra cosa que simular la acción natural de los bosques cuando de manera natural existe alguna un disturbio ya sea por incendio ya sea por algún huracán o cualquier otro fenómeno donde se apertura un dosel en esa área con un nuevo ecosistema, pues va a ser hábitat idóneo de algunas especies. Conforme vaya desarrollándose el ecosistema, pues vamos a tener eh, más aves, más mamíferos y así sucesivamente, hasta un ecosistema de viejo crecimiento en donde ya tenemos especies como salamandras, algunas pavas, algunos mamíferos grandes que requieren ese hábitat para su refugio. Entonces, lo que hacemos en, en cuanto a un manejo forestal, pues es simular todas esas condiciones. Si nosotros tenemos un bosque completamente maduro, pues va a ser mucho menor la diversidad de fauna que si tuviéramos todas las condiciones. En ese sentido, en el caso de Analco, lo que se busca uh, básicamente es tener todas las condiciones que se puedan este, presentar en el bosque. Esto es básicamente un área de aprovechamiento de corta regeneración, como lo venía explicando el ingeniero Paco. Este, después de aprovechar, pues tal vez el, el impacto visual es muy fuerte. Pero en poco tiempo pues podemos tener esta imagen, o sea, un área en donde ya se recuperó completamente, tenemos los bosques este, sanos, este, el ecosistema está intacto porque se aplican las medidas adecuadas. Entonces, básicamente el manejo forestal implica eso, eh, aprovechar, darle seguimiento y generar condiciones naturales similares a una, un disturbio natural. Eso pues ha permitido que la comunidad obtenga el certificado por la FSC, el premio al mérito forestal y ha diversificado sus pro, su aprovechamiento a las diferentes actividades, desde ecoturismo hasta carbón. En ese sentido, como es una comunidad certificada, respeta el principio 9 del FSC sobre el mantenimiento de bosques de alto valor para la conservación, cuyo principal objetivo es... Eh, mantener o incrementar este, atributos que definan dichos bosques todas las actividades o, o todas las acciones que se tomen en, o se realicen en esas áreas pues deben tener un objetivo este, social, económico y ecológico dentro de los eh, diferentes ABC que se manejan existen seis que van desde la diversidad de especies hasta valores culturales vamos a ver algunos ejemplos de estos ABC que se han realizado en ANALCO y también algún comparativo con otras este, comunidades. Diversidad de especies, tenemos algunas plantas enormes como el yamel, las cícadas, tenemos por ejemplo el laurel, es una especie este, igual enorme, pero la característica que existe en la comunidad es que es una especie en un estado arbóreo tenemos bosques maduros de esta especie, el tejo, tenemos por ejemplo bromelias como la Carlos hanky algunas aves este, migratorias, como la fugallereta americana o gris gris, este, que migran desde Canadá, Estados Unidos y en México. Esta especie, la información dice que es una especie nada más migratoria, viene a pasar el periodo invernal, pero en Analco las condiciones óptimas del área de la laguna hacen que esta especie se reproduzca. Se mantienen en todo tiempo individuos jóvenes. Y los individuos maduros regresan a, a Canadá. Posteriormente, en su retorno, se llevan ya las aves que son maduras y dejando nuevas descendencias. Entonces ya es un área como un hábitat de reproducción. Algunos ecosistemas a nivel de paisaje. Tenemos pues, la selva baja caducifolia. Tenemos el bosque mesófilo de montaña. Las, el bosque de viejo crecimiento, donde domina este, principalmente el laurel. Y los ecosistemas acuáticos, como es la laguna. Estos son a nivel de hábitat, las grutas en donde tenemos algunos este, murciélagos, ecosistemas y hábitats que son los ABC3, donde tenemos vegetación ribereña, los bosques de las partes altas de las microcuencas. En cuanto a servicios críticos tenemos, o lo comentaba Francisco, manantiales de captación y en las necesidades de las comunidades tenemos áreas de ecoturismo, áreas de descanso, y en valores culturales, pues tenemos algunas tumbas prehistóricas este, que se encuentran en áreas donde tenga dominación de bosque. Algunos restos arqueológicos que, que existen. Algunas pinturas rupestres. esa información se ha ido referenciando se ha ido ubicando y podemos ver en este pequeño plano. Dónde se distribuyen esos ecosistemas, desde los ABC1 hasta los ABC6, tenemos este, esta información Y en la siguiente imagen, pues es un, eh, de manera ilustrativa, que tenemos en las partes bajas donde está la selva, que comentaban en, al principio Fermín, las cícadas, donde tenemos el laurel en las partes altas y la eh, protección de, de las microcuencas. En algunos otros predios nos ha tocado colaborar y hemos encontrado también otros aspectos o otros ABC de diferentes este, características. Por ejemplo, este pájaro, este carpintero gigante, que requiere realmente árboles muertos. Entonces, esto es un ejemplo de que si nosotros no dejamos árboles muertos en nuestro predio, pues el ave sí va a existir, pero probablemente va a migrar a otras condiciones donde tengan árboles este, secos, árboles muertos para su reproducción. Árboles emblemáticos con diámetros muy grandes. Por ejemplo, este árbol tiene, mide este, aproximadamente 1.45 de diámetro y una altura de 54 metros. Son árboles que ya no se pueden encontrar tan fácilmente. Entonces, el tener un ejemplar como este lo, lo hace, hace que sea un alto valor de conservación. Tenemos algunas grutas subterráneas, tal vez no tengan, este, en este caso, murciélagos o otro tipo de de fauna, pero tienen este, formaciones geológicas interesantes que pueden servir como ecoturismo o otro valor que le quiera dar la población. Algunas situaciones como este, que es un monumento a un héroe comunitario, en donde está dentro del predio, esta persona murió en defensa del territorio y todos los años en el periodo de marzo realizan una ceremonia en honor a él. Entonces, tal vez no tenga como un en sí un valor ecológico, pero este, a la comunidad desde el punto de vista cultural representa un, un valor importante. Puntos trinos donde concuerdan tres comunidades y este, existen ya acuerdos de, de los límites de manera ya legal y establecidas por decreto presencial. Algunos, algunas cuestiones de, que tienen que ver con bromelias gigantes, lo comentaba Francisco, de la importancia de estas bromelias. Algunas plantas carnívoras. Por ejemplo, insectos, como el que podemos ver, este, que comúnmente se le conoce como belatove es un escarabajo que la gente lo come. Entonces, para ellos tener esa especie eh, representa un valor, este, pues en este caso, ecológico y económico, no donde quiera se encuentra esta especie. Algunas estelas, por ejemplo, que son piedras con grabados, este, pues muy antiguos, que son importantes, entonces la idea es, es esas áreas conservarlas darles mantenimiento o aplicar algunas cuestiones de monitoreo. Algunos sitios sagrados donde la gente pide para la cacería o pide para la lluvia. Por ejemplo, esa es una pequeña este, cueva, que le llaman cueva de este, el pedimento, en donde la gente va y pide fortuna para la casa, para tener suerte con un venado o algún animal que ellos quieran cazar. Algunas ciénagas, lo importante de estas ciénagas es que se encuentran en zonas muy secas como pequeños oasis, en donde nace el agua y pues, se pueden desarrollar especies como sabino, que es un microhábitat y un refugio interesante. Aguas termales, en donde nace agua térmica eh, con una temperatura de diferente de 5 grados a la que corre al río. Este se encuentra en la comunidad de Tecoculco, pero este tiene una diferencia de 5 grados. Este, por una fractura geológica hace que el agua llegue hasta el subsuelo y de ahí regrese. Nuevamente tumbas este, de los gentiles que le conocen comúnmente, que fueron este, de importancia, algunas ciénegas zonas de importancia. Por ejemplo, donde existen este, nacimientos de agua, la gente los, los conserva porque pues, si no, pues, pudieran entrar, acceder y contaminar el agua que ellos este, tienen. Estas pequeñas formaciones de piedras o rocas acomodadas, acomodadas, les conocen como chaneques, la particularidad de estas formaciones es que no son piedras este, propias de la zona, tienen una coloración diferente, entonces la gente no sabe cómo llegaron a esa zona, solo, que... <risa> solo sabe que están acomodadas de manera, este, como montículos. En esta otra comunidad, ellos tienen, este, en esta cueva, tienen una piedra en forma de, de una mujer y un hombre, es cuando ellos este piden por una mujer o piden por hombre este visitan el área les llevan ofrendas este regalos como cortejar a la, a la persona entonces ellos este tienen esta área y ellos lo conservan y para ellos es muy importante solo para la comunidad algunas áreas donde existen estas ventosas que es aire este frío que proviene de, de, de grietas este que tal vez tienen otro otra entrada a, muy distante algunos pueblos este antiguos o pueblos viejos que las comunidades se establecieron en un principio, pero ya sea por factores este, económicos o cuestiones ecológicas de agua, pues tuvieron que reubicar ese, esos asentamientos. Algunas áreas con características particulares como para refugio de, de mamíferos de manera natural. Plantas este, en estatus de norma, este, pinturas rupestres, y igual asentamientos muy antiguos. Bueno, bueno, en sí, estas eh, pequeñas imágenes, ejemplos, son, representan los altos valores de conservación. Entonces, tienen tres principios. Uno es que son de importancia a nivel internacional porque están dentro de una norma, ya sea la lista roja, ya sea el CITES o sea la norma oficial mexicana o la que esté vigente en el país. Otro aspecto es la parte del ecosistema como hábitat, que representa un refugio para muchas faunas o otros individuos de flora. Y los aspectos culturales que tienen que ver con la comunidad, con sus necesidades, que tienen que ver con sus cuestiones de modos de vida. Entonces, para nosotros poder conservar esas actividades, pues esas áreas de alto valor, pues hay que realizar ciertas actividades. Entre las principales, como ya lo había mencionado, pues el rescate de orquídeas, este, reubicarlos principalmente en áreas este, cercanas al área donde se recolecta. Es importante considerar dos factores para la reubicación de orquídeas. Este, Conocer los hospederos. Utilizar fibras naturales. Por ejemplo, esas fibras son de pequeños este, eh, agaves que la gente usa comúnmente para este, amarrar sus estructuras. Se degradan con, es, con el tiempo. En cuanto tengamos zonas donde haya muchas bromelias y no tengamos suficientes, por ejemplo, en este caso son pinos y por lo general las bromelias están en los encinos, entonces se hacen pequeños viveros en donde se trata de mantener vivos estas especies. Porque es importante mantener las bromelias por algunas cuestiones este, ecológicas, como refugio de los hábitats. Como comentaba Francisco, pues tienen una capacidad de almacenar agua. Las más grandes pueden almacenar hasta cuatro litros de agua. Eso hace que pues existan este, los anfibios, que por lo general cuando vemos es no común que veamos charcos de agua en donde los anfibios depositan sus huevecillos, este, sin embargo esos charcos de agua se secan muy fácilmente. Entonces, existen pequeñas ranitas que lo que hacen es que depositan los huevos de manera este, individual en bromelias para que lo que es su, la descendencia pues, pueda tener suficiente agua por mucho tiempo. También se pueda alimentar, alimentar de la bromelia y pueda desarrollarse de una manera adecuada. Entonces, es por eso es importante conservar estas bromelias. Igual en esta imagen, por ejemplo, si, si vemos, acá tenemos una pequeña serpiente, que lo que hace es que visita las bromelias, porque en las bromelias, aparte de lo que son los anfibios como las ranitas, se encuentran este, mamíferos como ratones, musarañas, o otros mamíferos pequeños que puedan alimentarse. Entonces, estamos generando un pequeño ciclo. Lo que comentaba, el caso este, de las madrigueras, es importante este, darle otro uso a, a lo que son los árboles. Nosotros nos dimos, este, como resultados hemos obtenido que en las áreas donde hemos realizado las madrigueras, este, existen fauna que u, ocupa el espacio, pero este, escarban, realizan más este, profundo sus madrigueras, pero esta estructura les sirve como protección. Encontramos lo que son este, pelajes o restos de, Huellas o excretas que nos indican que las madrigueras fueron ocupadas. Esto nos va a permitir tener un sistema de monitoreo. Si no contamos con suficientes cámaras, trampas, pues las, las madrigueras nos van a servir en ese sentido. Eh, igual, los diseños que se pueden realizar este, están en función del, del tipo de combustible que tengamos en las zonas. Áreas con, con mucha humedad, pues podemos hacerlas este, bastante térmicas o muy grandes o muy pequeñas. En este caso, para el monitoreo nosotros hemos colocado, por ejemplo, carne para, pues, este, igual ver si efectivamente, este, uh, llegan al lugar o no existe información. Todo eso se comparte con las comunidades vecinas que ellos mismos utilicen ese tipo de, de estructuras para primero reducir combustibles y segundo para tener un monitoreo de, de la fauna. Este han tenido buena aceptación ese tipo de actividades. Otra actividad es la construcción de pequeños bebederos. Este, o pequeños comederos para aves, para tener un monitoreo. Lo que hacemos es que colocamos estructuras en donde pueda almacenar agua de la lluvia, ya sea mediante un pequeño orificio, este, pues se infiltre el agua y las aves puedan tomar, en caso de que se le coloca alimento para poder este, estar monitoreando, o inclusive pequeñas estructuras que simulen este, sus, sus nichos. Esto puede ser de manera ya sea este, rudimentaria o tradicional pero la idea es tener como un sistema de monitoreo en los bosques de ABC. Si nosotros no tenemos este sistema de monitoreo, no podemos saber si nuestros bosques de alto valor sigue incrementando su valor o sigue perdiendo especies. El fototrampeo, pues es igual, es una actividad muy importante, este, lo que son las trampas olfativas, en donde se coloca arena, cribada y húmeda para que ya sea un felino o algún animal pueda este, comer el, el producto y dejar una huella en el caso de los anfibios utilizamos un, un muestreo por caída en donde tenemos pequeños este, envases y en la parte del fondo tenemos agua y con la tapa que se ocupa como embudo puedan caer pero no puedan salir fácilmente y al día siguiente revisar ese tipo de, de monitoreo bueno resultados pues son muchos este, es importante enfocarnos en el sentido de que existe mucha diversidad en las áreas de aprovechamiento como pueden ver esta imagen, se ven los toconos, los tocones, este, y se pueden ver áreas donde se ha intervenido. La fauna se desplaza o se mueve de manera temporal, pero una vez que el aprovechamiento terminado, regresan a esas áreas. ¿Por qué? Porque existe alimento, porque hay mucha diversidad de reptiles, mucha diversidad de anfibios, que son alimento para ellos. Es interesante ver cómo este, pues, las poblaciones se mantienen saludables, tienen descendencias, este, Existe tanto depredadores como presas y eso hace que el ecosistema se mantenga en equilibrio. Es importante también monitorear el agua. Una vez que ya tengamos sus manantiales, se hacen análisis microbiológicos para determinar la presencia de coliformes o heces fecales o otros elementos ajenos este, al área que puedan poner en riesgo la salud de los, los habitantes. También estos análisis microbiológicos nos permiten saber si existe un impacto del aprovechamiento forestal en las partes altas, por la acumulación de combustibles o sedimentos. Entonces es importante realizar ese tipo de análisis. Otros aspectos, los sitios de monitoreo permanente. Es importante entender la dinámica del bosque, y eso va a ser mediante estos sitios. Sitios que se establecieron en la comunidad de Analco, y que se miden este, periódicamente cada tres años. Nos, indicas, este, nos permite saber cuáles especies son las que, en una etapa sucesional, estaban, después desaparecieron y cuáles se mantienen o cuáles son las que logran de, de, de sobresalir. Como el caso de laurel que pues igual sí germinan las, este, las plántulas, pero no logran desarrollarse porque no tienen luz. Este, otro aspecto pues son la monitoría de propiedades físicas y químicas de los suelos. La capacidad de infiltración. Esto nos va a permitir este, saber el nivel de compactación del suelo. Si nosotros tenemos suelos muy compactos, pues este, toda la el agua o que cae de la precipitación, pues se va a escurrir Si tenemos suelos que son bastante, este, con bastante drenaje pues vamos a tener una buena infiltración, una buena recarga de mantos acuíferos y una sobrevivencia bastante, bastante buena. Eh, eso se tiene que hacer tanto en áreas de conservación, áreas de aprovechamiento o áreas de degradación. Es importante tener el panorama de qué pasa en, la, en los bosques conservados y qué pasa en los bosques este, aprovechados o en los bosques en restauración. Las parcelas de erosión es otra actividad que se está implementando para medir el avance de la erosión. Utilizamos varillas de 30 centímetros, que están enterradas a una profundidad de 20 centímetros y tienen libre 10 centímetros. Se miden cada año para saber si la varilla, este, la longitud aumenta con el tiempo o este, disminuye. Eso tanto en las áreas de conservación como en las áreas de restauración. Este, en las áreas de conservación, estas parcelas nos permite saber cuánta es la incorporación de materia orgánica por año. Algunas cuestiones de pH, este, temperatura del suelo, para saber si el suelo se ha vuelto ácido, sigue siendo alcalino o, este, o se ha recuperado. Muchos suelos forestales son ácidos. Y se encuentran óptimos para la producción, sin embargo, algunos han degradado y tienen una tendencia hacia la alcalinidad, lo cual nos indica que necesitamos implementar pues, más composición de especies o más este, actividades para que se incorpore más materia orgánica al suelo. Otro aspecto, pues socializar el programa de manejo, como este tipo de eventos. Dar a conocer los resultados que nos han funcionado en ANALCO hacia otras comunidades. Eh, ANALCO ha sido... este desde el 2016, cuando comenzamos a trabajar, ha sido como este, un ejemplo eh, a seguir por otras comunidades que han replicado el mismo modelo, como San Francisco, Toquiapan, este, que están en ese proceso de certificación, ese proceso de hacer bien las cosas. Entonces, si socializamos el programa de manejo, hace que esto sea más este, productivo. Aquí en Analco se realizan ciertas reforestaciones sociales, en donde van papás, hijos, incluso abuelos, para ver la generación, cómo se hace el cuidado. O sea, aprovechamos, pero estamos dándole un, un otro enfoque, que se recupere, que los hijos tengan este, también el compromiso de cuidar los bosques que los papás este, reforestaron. Y así sucesivamente, sucesivamente se transmita de generación en generación. Algunos sistemas de captación de neblina. Este, en las áreas donde nosotros aprovechamos este, madera, pues tenemos pérdida de cobertura y por lo tanto pérdida de neblina. Entonces, este, implementamos este tipo de, de mallas atrapanieblas, que es malla water de sombra del 70%, que hace que condensa las gotas de neblina y almacena el agua en estos pequeños botes de 20 litros. Esa agua nos sirve para dos aspectos. Uno, para riego de auxilio en la temporada de estiaje o canícula, para no, que no mueran las, las reforestaciones, y también nos sirve como, a, como agua para consumo de los mamíferos. Hemos encontrado mamíferos que este, toman agua de estas áreas donde se, cap, se capta la neblina. Este, las actividades de restauración. Si nosotros tenemos un bosque que presenta problemas, pues hay que implementar este, actividades, reforestación, este, retención de sedimentos con pasto vetiver o este, otros... Eh, especies que tengan rápido crecimiento como la jarilla, que incorpora mucha materia orgánica, el tepozán o lengua de vaca. Entonces, estas actividades hacen que el bosque, uno dos, mantenga su valor e, y con el tiempo lo pueda incrementar. La construcción de diques en cárcavas, o sea, todo este, material que ya no se logró comercializar, pues se estuvo este, formando diques para que todo el suelo que se erosionaba se fuera almacenando. este esta área, pues si no se hubiera realizado esa actividad, pues ya se hubiera erosionado y se hubiera eh, formado cárcavas. Bueno, alguna de las pequeñas publicaciones que se han este, realizado por, por parte de nuestro servidor y otros colegas, es este, algunos libros sobre restauraciones, algunos libros sobre manejo hidrológico para determinar la vulnerabilidad hídrica de los bosques, cuestiones de asociaciones ecológicas, cómo ciertas eh, especies deben estar mezcladas cómo podemos hacer mejores prácticas este, y cómo podemos saber cuál es el proceso de cambio del único de sistema. Podemos este, analizar muchas comunidades en donde tal vez nunca han realizado aprovechamiento forestal, pero su cobertura es muy baja comparado con, tempo, con tiempos este, anteriores. A diferencia de áreas donde este, en un tiempo tal vez eran agrícolas y actualmente pues, ya son ecosistemas este, con cobertura muy amplia. Bueno, este, sería todo de mi parte. Este, es bastante, este, pues igual, como para cerrar este tipo de el evento, este, una manera de conclusión. E igual, si tienen preguntas, pues estamos en la mejor disponibilidad para aclarar las preguntas. Muchísimas gracias, Rufino. Eh, la verdad es que... Muy enriquecedora la, la presentación. Digo, es bastante trabajo el que nos pudiste compartir. A veces nosotros tenemos como un panorama un poco más reducido de, todo, de todas las buenas prácticas que se pueden ir desarrollando. Este, incluso las visitas que hemos hecho allá en Nairco, veo que ahora tienen todavía mucho más trabajo. Y bueno, tú también interactuando con otros predios, otras, otras áreas ahí en Oaxaca. Entonces, pues muchísimas gracias. Eh, sí tenemos unas... Preguntas para ti. Eh, eh, a ver, es una Igual yo tengo otra que, que, que me gustaría hacerte de César Zacarías de Guatemala. Este nos dice en los nichos que hacen en las áreas intervenidas, ¿se tiene alguna evaluación de qué organismos son los que llegan y son los que siempre han estado en el sistema natural o son otras especies este, como invasoras? Okay. En ese sentido, este, eh, bueno, lo que nosotros hemos encontrado que regresa, retornan este, especies eh, endémicas. Eh, algunos felinos, por ejemplo, tenemos tigrillos, algunos este, especies como mapaches o este, porcoespín, que hemos encontrado las púas. En el caso de los zorrillos que tienen la coloración negra con blanca, este, en el caso de los pumas, para nosotros, la forma más fácil de identificar los pumas es mediante las heces fecales, porque tienen residuos, restos de pelaje, de venado, este, huesos. Entonces, son especies este, que están este, en una dinámica de movimiento. Cuando ven que existe aprovechamiento o que existe mucho ruido en un predio, pues las especies se mueven, se desplazan de manera temporal hacia otro. Cuando pasan los seis meses y ya se terminaron este, las actividades de aprovechamiento y extracción, Retornan retornan de manera gradual porque primero cuando se aprovecha un área lo primero que crece es, son las herbáceas, este, son especies que uh, sirven de alimento para los venados, si hay venados pues van a regresar los que son los felinos y un proceso así. En el caso de las aves nos tocó este, ver que muchas aves regresan porque en esas áreas cuando existe mucha insolación pues hay muchos reptiles de manera este, esporádica asoleándose. Y son presas de las águilas. En el caso de las curvas a nivel, donde hemos realizado curvas a nivel o acomodo de material residual, genera una humedad y tenemos anfibios, tenemos salamandras. Oaxaca tiene una alta diversidad de salamandras, entonces nosotros al estar monitoreando esas formaciones de curvas a nivel, encontramos las salamandras. Y, y así sucesivamente, musarañas, este, eh, roedores y otras especies que juegan un rol importante. Para cada tipo de actividad, por ejemplo, en los árboles de viejo crecimiento, pues ahí tenemos este, aguilillas, tenemos el pájaro carpintero. En áreas donde tenemos madrigueras, pues son felinos, mamíferos, que ocupan de manera esporádica porque no, se, no son residentes de esa área, pero sí tenemos evidencia de que por ahí eh, se refugiaron o estuvieron un tiempo. Eso nos permite saber que el ecosistema está vivo y el lema que tenía en Oaxaca, es, digo, en el caso de Analco, el bosque vivo ilustrativo de Analco, nos indica que el bosque es sano, que las actividades de aprovechamiento, lejos de ir degradando, están mejorando las condiciones. En el caso de aves, pues los registros de aves son bastante este, extensas y continúan en aumento porque se sigue monitoreando. Perfecto, ¿no? Excelente respuesta y, y gracias, nos enriquece bastante. La pregunta que yo tengo y que va relacionando un poco con una pregunta que se había hecho al inicio eh, y con algunos comentarios que hicieron este, Francisco, creo, también en especial, nos decían que precisamente al ser una comunidad eh, relativamente pequeña en cuanto a la superficie y también a la parte que tienen como destinada para el aprovechamiento, eh, uno de los objetivos más allá del tema económico era la parte de la conservación de los bosques, ¿no? Entonces veo que es bastante trabajo el que ustedes vienen desarrollando y por lo regular a veces escuchamos acá en Chiapas por parte de los técnicos este, y también alguna pregunta ahí de Guatemala que decían: eh, ¿Toda esta parte eh, tiene un costo el desarrollar todas estas actividades? Entonces, eh, ¿de por parte de las utilidades que se generan a través del aprovechamiento forestal, ¿cubren todo este tipo de prácticas o también hacen algún otro tipo de gestiones, ya sea a nivel nacional o internacional, para poder este, desarrollar todo esto? Bueno, este, en el caso de, de Analco, este, principalmente hace, ha sido para, mediante gestiones de pro, en programas. Por ejemplo, se tiene el apoyo por servicios ambientales en ese rubro de servicios ambientales se destina un porcentaje. Otro aspecto es que como la comunidad está certificada, un compromiso de las certificaciones es que se reincorpore un porcentaje de las utilidades a las actividades de, de conservación. Este, y otra etapa, pues, la, la parte de que la comunidad hace conciencia y de manera este, voluntaria decide hacer esas actividades. Entonces, son dos aspectos. Una es este, ingresos de proyectos que, que tiene esa finalidad, darle seguimiento a esos bosques de alto valor. Otro son las utilidades. Aunque sea pequeño, la comunidad sí genera utilidades y se reincorpora un porcentaje porque existe un compromiso ante la asamblea y como requerimiento de la norma de FSC para certificar las, los predios forestales, es que tengas un monto destinado. Aunque sea el 1%, debe estar destinado todo el tiempo. En ese caso, la comunidad tiene eh, más de 1%. Y pues la parte voluntaria. La mayoría de trabajos son tequios, que aunque existan algunos este, ingresos, prefiere la gente incorporarle porque el bosque este, lo requiere. Y eso hace que mejore este, gradualmente pues, el, el crecimiento del, del ecosistema. No se ha perdido este, como tal volumen, al contrario, tenemos buena regeneración, la respuesta del bosque ha sido muy favorable y eso ha, ha permitido que la gente dice, oye, sí funcionan las actividades que están haciendo. Cuando iniciamos a trabajar con la comunidad, ellos cuando hacían este, limpias, pues cortaban todo y dejaban solo pino. Y empezamos a decirles, sabes que no, pues vas a dejar unas leguminosas, vas a dejar algunas gramíneas y la gente lo fue apropiando. Entonces ya no estamos nosotros este, constantes en el predio, pero cuando vamos la gente ya lo adoptó y es una actividad. Lo de las madrigueras, en un principio sí hubo apoyo para hacer ese tipo de actividades, el caso de rescate de orquídeas, ahora es de manera natural. La misma gente... Este, lo realiza porque entendió la función de cada actividad y, y lo sigue realizando. Excelente, muchísimas gracias. No, pensé que Francisco, querías comentar algo al respecto o igual y así lo, lo dejamos. Digo, a mí se me hizo muy completa la... Sí, este... No, pues ya, ya lo comentó el doctor Rufino, entonces este, no, no tengo nada que agregar, ¿no? Muy bien, pues... A los tres este, les agradecemos bastante su participación. Eh, en lo personal a mí me, me agradó muchísimo y esperamos poder seguir colaborando con todos ustedes en, en otras sesiones. Y bueno, eh, a todas las personas que están este, eh, pues como parte del, del intercambio allá en Guatemala y Honduras, este, les queremos comentar también que digo antes de, de cerrar ya la sesión, eh, recordarles que para el próximo este viernes 23 de julio, vamos de julio perdón, vamos a desarrollar la sesión para la presentación de ideas y conceptos de proyectos y en verdad creo que con esta con esta sesión les va a servir muchísimo para que puedan también ustedes este, tener de referencia todas este, la diversidad de actividades y, y buenas prácticas que puedan incluir como parte de sus proyectos entonces eh, de nuevo muchísimas gracias ¿no? si Claudia, alguna de las compañeras o compañeros organizadores quieran comentar algo. Eh, solamente agradecerles nuevamente muchísimo Paco, Rufino, Fermín. Este, sumamente importante. Estamos con estos proyectos que van a desarrollar los participantes de Guatemala y de Honduras para este webinario, este intercambio forestal tiene que ver, les estamos pidiendo que analicen la factibilidad de incorporar los altos valores de conservación y buenas prácticas de manejo forestal en sus proyectos o programas. Eh, que, eh, entonces va a ser muy interesante y lo que nos acaban de presentar el día de hoy es sumamente útil ¿no? como ejemplos de cómo se lleva a cabo eso, cómo se lleva a campo a la implementación. Así que mil gracias. Y eh, gracias a todos. Nuevamente solo les pediría si pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto grupal y, y nos despedimos también de los, eh, del enlace que tenemos en vivo en Facebook. Gracias a todos los que nos escucharon por ese medio. Nada más les pido encender sus cámaras, los que puedan. Tomamos una foto y listo.